Noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a esta transmisión. Son las 9:26 de la noche, hora centro de la Ciudad de México y estamos listos para iniciar una transmisión más. Espero que donde se encuentren estén muy bien. Que si ya regresaron del trabajo, pues estén cómodos, que ya estén cenando, que ya estén descansando. Si se, si se sentían solos, pues ya los voy a acompañar un ratito para que platiquemos, para que veamos que la gente nos manda a, al correo, al Whatsapp. Y que también ustedes me acompañen a mí. Le voy a mandar un saludo a toda la gente que se está uniendo a la transmisión de TikTok. Saludos amigos, las bendiciones infinitas. Siempre dice Pilar de Hadas. Hola Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. También a Elizabeth Valderrábano. Elizabeth Valderrabano, Valderrábano. Ok, Elizabeth, bienvenida. A Black Hollow, un abrazo también a Black Hollow. Y en eh, Facebook, no en Instagram, a G. Ali Roth, a Carmar13, gracias a Ticardo, a Ilsu Yiduit. A Leandro Blanco, saludos, gracias a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión Vamos a iniciar a Ángeles bet que nos ve allá en Facebook A Shazam Andrés que nos ve en YouTube Estamos transmitiendo para cinco plataformas Al mismo tiempo, cinco plataformas TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y YouNow Así que les agradezco que estén entrando y que me acompañen esta noche para platicar de muchas cosas Oye Oxlack, ¿Dónde te tatúas las cejas para no ir? Dice de Mian, Demian P. Priori. Eh, no te preocupes, mi hermano. Es en una estética que es muy costosa y no creo que te alcance. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Así que no te preocupes. No creo que vayas a donde me tatúan las cejas, mi hermano. Saludos desde Cuba, Vladimir García Ruiz. Un abrazo a Edwin Paz. ¿Quieres ver algo que sí extraño? Buenas noches, Burjita Jezebel, Buenas noches, ¿cómo estás, Burjita? Alice Martínez. Gracias a Lince Comics. Saludos, muy bien, amigo. Años de no leer. Saludos a José Luis Castro, 249, también. A Stephen Navi, que me está viendo también allá en YouNow. Gracias también a James Alberto, que nos está viendo allá en Facebook. Bienvenido. Saludos desde el Estado de México, Calimaya, de Díaz González. Gracias, gracias y saludos hasta Calimaya, a Carlos armijo también, a Mister Pato. Ah, pues sí, verdad, Mister Pato, sí, tengo, tengo tres, tres compañías de, de, de internet, por eso puedo transmitir en diferentes lados. Sí, tengo tres compañías de internet eh, y, y dos en el celular. Dos de celular y tres de casa, así que sí me alcanza el internet para poder transmitir en cinco plataformas al mismo tiempo. Lourdes Porcelana, hola Oxlack, desde Buenos Aires, Argentina, salió una mujer supuestamente. ¿Qué pasó allá en Buenos Aires, Argentina? ¿Qué mujer salió oh, supuestamente? Eh, hola, saludos a Angie, Angélica Ramírez, Angélica Ramírez, bienvenida, buenas Noches, estamos en TikTok también, a Marco Rodríguez, saludos a Maru que nos ve desde Argentina también, Marco Rodríguez, bienvenidos pues gracias a todos que están entrando a esta transmisión y vamos a ver qué es lo que la gente nos ha mandado al WhatsApp. Recuerden que muchos de ustedes me mandan mensajitos al WhatsApp, me mandan fotografías, me mandan videos y también me hacen preguntas sobre diferentes temas. Saludos desde Costa Rica, Oxlack, Álvaro, Tenorio, Montenegro, un abrazo hasta Costa Rica. Y Oscar, Oscar Ruiz dice, Castro, te sigo desde hace muchos años y siempre he admirado tu trabajo, desmintiendo y buscando la verdad. Me gustaría que hablaras de Omar Cruz, ya que siempre donde se presenta se le aparecen extraterrestres, nahuales, brujas, duendes, demonios, etcétera. Todo esto en una semana. Bueno, Oscar Ruiz, ¿qué te puedo decir? Eh, él dice que todo es verdad y, y que es el mejor explorador. ...de México y también el mejor investigador de México... Eh, ...así que yo no tengo nada más que decir... solo, solo eso... Yo, ...yo nada más muestro lo que eh, yo creo que es verdadero, es falso... ...y listo, el señor... ...pues en una semana encontró al demonio... ...en una semana encontró un extraterrestre... ...en la misma semana encontró brujas... ...en la misma semana se posesionó uno de sus acompañantes ese señor vive al extremo lo paranormal y, y pues sus fans sus fans son los que lo apoyan entonces que siga haciendo sus transmisiones me gustan los antiguos saludos Mioc, muy interesantes tus videos abrazos saludos saludos y bendiciones desde tecate baja california marco zavala gracias maru vamos a ver videos ana gonzález yo creo que sí vamos a ver videos hoy de los que nos han mandado eh, dice Alicia martínez ese Omar es un suertudo, es muy suertudo, él ha de tener eh, algo por el cual los extraterrestres, los duendes, las brujas, los espíritus, todo se le aparece nada más a él, entonces yo creo que él es como un imán, un imán de lo paranormal, si quieren ver algún día algo paranormal, este, júntense con él, Investiga Eder Hernández. Eder Hernández, es que son muchos exploradores paranormales que hacen videos y hacen transmisiones todas las noches. Y curiosamente todas las noches les pasan cosas eh, paranormales. Eh, Oxlack, es posible que retomes el tema de la criptozoología ya que sos uno de los mejores narradores de esta temática. Creo que sí, acabo de subir uno sobre el hombre búho de corneles allá en Inglaterra. Oxlack, el carro de mi vecino hace como ocho días se movió solo. Es que había unos gatos afuera de la casa y lo estaba viendo y no había nadie manejándolo. O sea, nadie conduciendo y pues le dije a la señora, Black Goku. Pues fíjate que hay videos en internet sobre precisamente carros que se mueven solos y motocicletas también. Yo subí un video preguntando a la gente si alguien sabía sobre mecánica, sobre electrónica, sobre algo que nos indicara por qué estos autos y motocicletas se mueven solos. Y hasta el momento no he tenido respuesta, ¿eh? pero hay videos donde se ven exactamente estos carros que se mueven solos. El canal de la Crónica TV en YouTube, Mujer fue abducida, para mí su historia no me convence. Ya lo, Lourdes, ya lo analizamos aquí, Lourdes. Durante dos días vimos precisamente ese video que nos dices y lo estuvimos comentando. Hola, Oxlack, buenas noches. Carlotina82, ¿cómo estás allá en Instagram? Un abrazote, gracias. Saludos, Oxlack Castor. <risa> Oxla Castor Juan71F. Hola Oxla, ¿cómo estás? Dice Black Hollow. Bien, bien, muchas gracias. Allá un abracito para la gente de YouNow y para la gente de TikTok. Saludos desde Oaxaca. Gracias hasta Oaxaca. Saludos, compa, dice Jesús Eduardo Jiménez Zaragoza. Ox, soñé con avispas asesinas y mis sueños siempre se cumplen, dice Pepsi Sagrada. Bueno, pues eh, una avispa. No podría matarte una sola. Pero muchos piquetes de, de muchas, muchas avispas sí se te pudieran asesinar. Así que, pues ten cuidado a donde vayas. Y si no, a donde vayas, pues fíjate que hay agua para que te avientes al agua. Y espero que sepas nadar. Oh, oh, Castro, desmiente esos casos. Solo hacen quedar en ridículo al medio, dice James Alberto. No, no, mi hermano. No, no, ya les dije que estos, Estas personas Si quieren hacer Pues fraudes O cosas de ese tipo que sean falsas eh, Pues solamente que digan Que es entretenimiento y ya La gente los va a seguir viendo Gracias a Pau Chulada Que nos ha mandado por ahí unas rosas En TikTok, unas florecitas Gracias Pau, saludos Mausana encuentra todo Pero el tipo de las momias fue preso en Perú Fíjate que Maussan no es eh, no es como un explorador, él solamente es un reportero, es un periodista más bien y entonces él recibe los casos y los presenta, pero no es como que vaya, yo nunca voy a, a culpar a Mausan de que él va a todos lados y encuentra cosas, porque no, él más bien hace reportajes de casos que suceden a diferencia de los exploradores paranormales que es que salen todas las noches a buscar a los duendes, yo no le pongo atención a esas personas, uno opina sin creer algo, no todos somos antisistemas nosotros elegimos qué creer y qué no saludos Oxlack Nancy Loss, saludos desde Macallen, Texas un abrazo hasta Macallen. Eh, bueno, se va a contar historia una pequeña por aquí, claro, se vale contar historias y las voy a leer, ese Omar siempre sale peleado con la gente, dice Oscar Tamayo eh, mira eh, pues como que sí yo creo que por ahí se va viendo el tipo de persona que es cada quien porque pues sí, he escuchado en sus transmisiones que ella se peleó con uno, que ella se peleó con otro, que ella se enojó con otro, que ya no hace colaboraciones con unos, etcétera, y solamente como con tres. Entonces es como gente que pues que es conflictiva, que de alguna forma es conflictiva. Y lo, lo digo también por el Matt Hunter, ¿no? A Matt Hunter le conocí muchos amigos que lo apreciaban mucho, mucha gente que lo quería mucho. Y él, él menosprecia mucho a la gente, el Matt Hunter, por ejemplo. Y, y a, es como muy convenenciero. Esto es como un tema de coleccionismo para la gente que no sabe quién es Matt Hunter. pero Es un tema de coleccionismo. Recientemente, en, en un video que, su, que subió, que fue a Estados Unidos, le regalaron un carrito, un, un Hot Wheels. Y este super alabó a la persona, a este gringo que le regala el Hot Wheels. Le dice que en su país, o sea que en México, no pasaba eso. Y, y en todos los videos de Matt Hunter, la gente mexicana siempre le regala las cositas, siempre le regala un montón de cositas. Pero él valoró más el, el gringo que le dio un, un Hot Wheels. Lo valoró más, primero, por, porque el valor del auto, del Hot Wheels, porque era bastante caro, y segunda, pues, porque es eh, gringo. Él siempre, como que ha menospreciado a, a la gente de acá. Los hace creer que son sus amigos, que los quiere mucho, pero no, la verdad, todos los regalitos que le dan al Matt Hunter, eh, pues, los yo no sé qué les haga si los regale a, a las porque eso sí, ¿no? Ha, ha donado juguetes a casas hogares, entonces yo creo que todos los regalos que le dan al Mad Hunter, o los dona porque no valen, porque él solamente colecciona lo, lo valioso y lo antiguo, todo lo nuevo y lo que no vale, lo, lo va a sacar. Entonces, ¿lo, lo dona o no sé qué lo haga? No, no, no voy a decir tampoco que lo tira, porque yo no, a mí no me consta, ni tampoco sé qué haga con esos juguetes. Pero es muy convenciero y mucha gente que lo quería y eran muy amigos de él, terminaron por alejarse de él. por Él los alejó más bien, ¿no? Por situaciones que solamente él, él, él sabe. Entonces, yo creo que ahí se nota la, el tipo de personas que hay aquí. Quizá el público no note quién es quién, quién es de una forma y quién es de otra. No lo nota, la gente no lo nota. Pero ya cuando uno tiene relación con las, los personajes que ven ustedes en internet, pues uno sí se da cuenta qué tipo de personas son y es mejor alejarse. Porque si sí son conflictivas, son convenencieros, eh, trepadoras <risa> y demás, demás tipo de personas que uno se encuentra en este medio muy mala ondita, ¿no? Eh, Oscar Tamayo se peleó con demon, demonióloga, no recuerdo cómo se llama, luego con el Ramón Nando el cubo, varios exploradores, Oscar Tamayo no sabía, no sabía mi hermano yo vi un video de Matt Hunter en tu casa sí, claro, yo fui el que trajo a Matt Hunter y lo traje al mundo del YouTube no no de hacer los videos, sino a, a la gente que rodea YouTube Incluso yo abogué por él para que YouTube mismo le pusiera una un, un manager de su canal directo de YouTube. Entonces yo hice muchas cosas por el Matt Hunter, ¿no? Desde que vino, desde que traje a, a mi casa, lo, lo recibí, le abrí las puertas de mi casa y, y le enseñé muchas cosas sobre YouTube. Y simplemente él se portó muy mala onda conmigo. Le... le le llama la atención más, más gente que tiene cada vez más poder, ¿saben? Es como que escalando a ese tipo de personas, le gusta rozarse más. Fíjense que un día yo fui con él al, al mercado, precisamente fuimos a, a buscar juguetes y chácharas para hacer el video. Y de pronto encontré un libro muy padre donde había cosas de Chiapas y de Oaxaca, cuevas y cosas turísticas y dije, mira, Matt, está bien padre aquí, que eran las grutas de Cacahuamilpa, me parece, ese es de Guerrero. Y dije, mira, Matt, está padrísimo, ha sido Y me dice, no, yo casi no viajo en México. Y dije, ah, órale. Y pues sí, porque a él no, no le llama la atención México. Siempre a mí me dijo que quisiera vivir en España y que le llama mucho la atención, pues como Europa y esos países a donde se sí ha ido mucho a viajar. Entonces... ...muestran una cara en internet y por detrás son otra completamente diferentes. ox en la transmisión pasada hablé sobre una experiencia que vivía en el campo... ...cuando veía cráneos de cabras colgar en árboles atadas en alambre. Según la gente, lo hacían para ahuyentar los cultivos, a ayudar los cultivos. No sabía, soy King Varela, que ponían cabezas de, de cabras en los árboles para ayudar al cultivo... Pues es que a lo mejor será un tipo como de espantapájaros. El espantapájaros está hecho para que los cueros para que las aves no se coman, pues, eh, la, la cosecha. Para eso es, para que se vea como una persona en medio del campo de cultivo y, los, y las aves no se acerquen. Para eso se supone que son los espantapájaros. Eh, dice Etroc, no se ha El Etroc seguramente no comió con él, Trock seguramente no lo conoce, Trock seguramente no ha ido a su casa, entonces Troc seguramente no, no sabe la relación que teníamos muy cercana Matt Hunter y yo, o si lo está diciendo por Omar, pues tampoco no, no sabe la relación tan cercana que, que tuve con Omar. Yo siempre se los he dicho, gente que se ha portado buena onda y que no importa cuántos números tengas, es el señor Luisito Rey, el señor Drorro Zank. Estos dos señorazos son personas que no se les subieron, no se les subió la fama. Eh, que desde que yo los conocí hasta la fecha, que son unos eh, que tienen millones de seguidores y son unos youtubers de primera clase. No, no se comportan de fea forma con la gente. Eh. Ellos dos siguen siendo muy muy, muy ellos, muy como siempre lo fueron, entonces hay diferente tipo de gente, afortunadamente como me he topado con gente así trepadora y todo, que podría nombrarles algunos, pero algunos ya no ya no pegaron y ya no los reconocen hay gente que me ha encontrado muy buena onda y que siguen siendo mis amigos Saludos desde Veracruz Oxlack Juan José Hernández Bien ahí, G dice Yo conocí a Matt Hunter por ti Oye, ¿qué opinas de Tommy Once? Black Goku, pues Tommy 11, ¿qué, qué puedo decir? Se hizo viral el, el niño. Pues yo creo que todos les causó, eh, les, los conmovió la historia de Tommy. Y lo ayudaron, les, les quisieron ayudar. Yo creo que la unión que se hizo en Internet para ayudar a Tommy es una de las grandes historias de Internet. Cuando sean viejitos, y recuerden, eh, cuando empezó el Internet, seguramente... Contarán la historia de Tommy, porque todo un todo el planeta se unió para que ese niño tuviera sus 10 millones de seguidores. Y lo, lo lograron, ¿no? De un millón primero y después 10 millones, yo creo que ya los alcanzó. Eh, en mi página de Facebook vieron muchas publicaciones sobre Tommy11, yo no las hice, las hizo mi compañero Leo. Eh, hay varias publicaciones en mi página de Facebook que yo no las hago. Entonces, si vieron que hablé mucho de Tommy 11 en redes sociales, no era yo, era mi compañero Leo, pero él estuvo muy al pendiente de, de Tommy y pues bueno, yo sumarme nada más no al, a la buena acción que todos querían hacer con este niño. Ox, ¿qué morrita nos vas a traer, Ned Flanders? ¿Qué morritas? Pues ni que fuera ni que fuera un proxeneta, no, no te pases. Yo no traigo morritas aquí. Que, que tengo amigas muy bonitas, tanto por dentro como por fuera, ¿sí? y eh, Pues son las que aparecen luego aquí en los videos o en las transmisiones. Pero no, no soy un proxeneta que ande trayendo morritas. No me vayan a <risa> decir que yo traigo morritas. Manuel Olivares nos mandó 20 pesos de los primeros del superchat. Te agradezco mi hermano, gracias por ese superchat. ¿Qué opinas de las tortas de cochinita de Yucatán? Las tortas de cochinita... No he comido las tortas de cochinita, he comido los tacos de cochinita, claro, cuando fui a Mérida. Claro que sí los probé, la cochinita de Mérida, pues claro que es la mejor, porque pues ahí es el origen de la cochinita. Las tortas no las he probado, pero donde probé los tacos de cochinita, pues me parecieron increíbles, muy ricos. Aparte, pues me gusta con, con ese chilito que pica mucho. Eh, dice, ¿tus libros se venden en formato digital? Por el momento los tenemos detenidos. En formato digital, solamente en mis conferencias, que espero que este año ya se renueven y pueda hacer las conferencias. Y también estaremos buscando una forma de enviar los libros a quien a quien los desee. Good Guy Japan, un abrazo, mi hermano. Saludos, brother. Ya casi llegamos a la meta. Good Guy Japan, que está buscando sus 100 mil suscriptores. No te desesperes, Good Guy Japan. Estos se van a llegar. Ya tu trabajo está hecho. Y cada persona que trabaja y que le echa ganas logra su cometido. Así que el momento que llegue será el momento justo. Así que no te veas tan apurado porque vayas a llegar. Va a llegar y te vas a sentir muy bien. Y te felicito desde ya, mi hermano. Good Guy, Japan Yo no sé quién es ese niño. Saludos, Carlotina. Saludos, el padrote de youtuber. Sí, ya está, Padrote. Debería escuchar a Omar en sus videos de oficina. Le sabe de todo lo que no lo inventa. Es muy gracioso y más cuando la gente se lo cree todo. Pues mira, eh, ¿dónde está? Aquí no lo tengo. Sí, sí lo he escuchado, lo he escuchado. Yo no tengo nada contra Omar, pero pues sí, de pronto digo qué cosas le dice a la gente y qué, qué mal que la gente pues le crea todo. Un día él sacó un duende Un duende que yo le regalé La gente estaba hablando sobre duendes Y él saca un duende Un duende que yo le regalé Era un Un, este, un aluche Y entonces a la gente le dice Este aluche me lo, rega me lo dio Una familia a la cual le hacía Mucho daño, por eso me lo dio O sea, inventando una historia Sobre ese aluche Cuando yo fui el que se lo regaló y entonces a la gente le estaba inventando, y ahí está en su transmisión, le estaba inventando que se lo había dado a una familia que le hacía mucho da daño en la lucha y no sé qué más cosas. Y dije, no puedo creer, no puedo creer que, que les mienta así y que no se sienta mal al mentir, ¿no? Eso es lo malo, ¿cómo, cómo haces para...? Es que las mentiras son cortas, son de mecha corta o algo así va la el dicho. Las, las mentiras tienen que revelarse a la luz y decir la verdad. Salía la verdad. Eh, por eso yo trato de decir siempre la verdad. Y si algún día me cachan una mentira, tendré que dar la cara y decir la verdad también. Porque es mucho mejor. Yo no sé, yo no puedo aguantar mentiras. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Es algo que tengo, simplemente no... No tolero las mentiras. ¿Qué hubo? Mis reyes, va a chocar meteoritos y ratas en el campeonato. Ox, ¿dónde te puedo enviar unas fotos de fantasmas en mi casa? Ok, Carlos March. Voy a poner el número en pantalla a continuación para que nos mandes al WhatsApp. Le falta cariño. Hola, mi hermano. Buenas noches, familia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Eh, menos chisme y más relatos de terror, dice Mario Espinosa, 203. ¿Dónde están tus superchats, Mario Espinosa? ¿Dónde están tus, tus regalos en TikTok? ¿Eh? Menos. Menos comentarios y más superchats y más regalos en TikTok y más likes en YouNow. ¿Cómo crees, mi hermano? Déjame echar el cisme a gusto. Ya, ya parezco aquí esclavo. Entreténme, Oxlack. Entreténme, entretenme, Oxlack. Oxlack, yo tengo una historia en nota de voz por WhatsApp hace tiempo, pero no la leíste. ¿Los podrías leer? Si sí puedes ahorita y decirme qué opina una cosa, me pasó a mi duende, y no, y no, no atacado topo. <risa> Si puedes, mira, pero no los leíste, ¿los podrías leerlos? Si puedes ahorita y decirme qué opina una cosa me pasó, a mí un duende y mi nono atacado po. Escriban bien, gente, por favor, ¿Qué va a decir que no sé, no sé leer. A mí un duende y mi nono atacado po. No sé qué, qué quisiste de ahí, decir ahí, Shazam Andrés. Sé si se agrada a los insectos, Maro hermosa. Quiero compartirte un corto navideño, algo terrorífico. Me gustaría que lo vieras. ¿Cómo te lo envío? He tratado de que me leas por WhatsApp. Aquí, Ale, saludos. Mira, si es algo que tiene música, no lo podemos reproducir porque nos lo cancela YouTube. Entonces, por eso no podemos poner algo que no sea videos que ustedes hayan grabado. Gracias Agustín Benítez. Yo tengo bien puesto el traje. Saludos, yo soy fan de Dross y Mystery World, dice Lizzie Martínez. Bueno, de Mystery World, <coughs> solo lo he convivido con él alguna vez que los llamé a Guanajuato. Llamé a varios eh, creadores de contenido de lo paranormal, entre ellos a Mystery World, al Capi. Lo cité en un hotel, eh, hicimos una reunión, les platiqué un proyecto. Eh, yo de Mr. Igual no puedo decir nada malo. Se ve que es un chico buena onda, un chico sencillo también. Un chico tímido, muy tímido, lo noté también. Eh, que hace sus, las cosas estas porque le les gusta. Él creo que también empezó a hacer esos videos porque le gustaban y porque... Eh, no, no le vio el dinero, no le vio lo de la fama, simplemente los hacía de que le empezó a ir muy bien y le sigue yendo muy bien, pues ya es otra cosa. Yo recuerdo que, que es muy calladito, eh, hace muchos años, cuando los mandé llamar a, a Guanajuato y que fue, fue con su novia eh, y la misma, la misma que sale en los videos, la misma chica y pues traía puedo decir lo único que decir algo interesante más que algo revelador más bien más que interesante algo revelador es que eh, cuando fuimos a comer él llevaba una, una bolsa una mariconera se le llama es un morralito que, que va colgado aquí y, y traía mucho mucho mucho dinero traía en su morralito mucho dinero Así que le iba muy bien a Mystery World y desde, desde siempre le iba bien. Y dijo, yo pago la comida y casi, casi con todos los fajos de billetes que traía en su cangurerita. Y fue como algo de, ah, órale, órale, Mystery World. Y desde ahí en adelante no he tenido mucho contacto. Yo digo que es muy tímido. Eh, la, la última vez que se le contactó fue para un evento que, que fue para este año pero cobra bastante, bastante dinero por ir a algún lugar, entonces no les, a la, a la empresa no les convenció, pues que cobra tanto por, por ir, si, si dan super chats, <risa> les digo cuánto cobra por ir a un evento y el por qué no, no quisieron, no quiso la empresa que, pues contratarlo, no, para ir a un evento, entonces, yo no sé, ya es cada quien, ¿no? A alguien, a personas les gusta acudir a eventos, a otras no. Y, y listo. Ahora sí vamos a hablar de muñecas poseídas, a lo mejor sí. Las abejas venían como si los hubieran mandado a hacer su trabajo de asesinar. El Barbas de Crayola conoció a Dross por Tioxlac. El Barbas de Crayola conoció a Dross por Tioxlac. El Barbas de Crayola es mad hunter. Y efectivamente, efectivamente, como iba a venir a la mole... Eh, Matt Hunter estaba enviado eh, para la mole y Dross también. Y Matt Hunter me escribe y me dice, Oxlack, va a venir Dross a la convención. ¿Le puedes decir que si me regala una entrevista, eh, dile que yo también soy invitado y no sé qué? Y yo le dije, sí, no te preocupes. Y yo le escribí a Dross, le dije, oye Dross... Ahí te encargo, va a ir un amigo mío, se llama Matt Hunter, está invitado al mismo evento que tú, para, te va a pedir una entrevista, pues que si se la regalas, por favor. Entonces, el Matt Hunter luego se paró el cuello diciendo que había entrevistado a Dross. Eh, obviamente lo hubiera podido quizá conseguir sin mí, no estoy diciendo que, que también sin mi ayuda no lo hubiera conseguido, pero sí, eh, me parece que ese Matt Hunter solamente saca provecho o saca provecho de las personas y por eso cuando les compra juguetes se los compra más baratos, se los regalan como que es abusador abusa de las personas y no da nada a cambio porque lo único que se le pide a él es pues el, el cariño ¿no? Un, un cariño que se le tiene y que se piensa que, que uno va a recibir pero pues no y también no es no es de a fuerzas que él también tenga que dar el cariño que uno da. Así que por eso es que yo pienso que no es una buena persona. ¿Qué pasó con el caso de Sabrina? Ayuda a like, que es de Tacho. Tacho, Tacho como se hizo papá, pues tiene obligaciones de papá. Ya saben, cuando uno es papá, yo creo que cambia toda tu vida. Y entonces Tacho tuvo que hacerse cargo ahora sí más de su casa, más de su esposa... ...más de su hijo, y ahora no lo veo, apenas ayer le mandé un saludito por ahí, por una transmisión de YouNow, eh, lo quisiera ver, quisiera, eh, que hiciéramos una carnita asada, algo, saber cómo está, pero no sé en qué ande, ahora sí, a mí me da mucho miedo, le soy sincero, el casarme, me da mucho miedo el tener hijos, porque no, no sé, no me siento capaz... Aunque mis compañeros y amigos que ya tienen hijos dicen, es que nadie se siente capaz. Pues sí, pero yo no quiero sentir los, los golpes ¿no? de, de la vida de tan pronto, tan fuerte. Tener una pareja es complicado. Casarte es algo, algo muy difícil, es un contrato. Y como un contrato, como un negocio, pues hay que ver qué, qué tanto de, posit de positivo tiene hacer ese negocio. Y luego tener un hijo, pues no hombre, olvídate, yo tengo mucho miedo, eso a eso le tengo más miedo que a los fantasmas, ahí sí para que veas si, si Omar Cruz dice, Oxlack se cagó del miedo, si lo vuelvo a repetir, sí, pero si, si ya tuviera un hijo, si de pronto alguien me dijera Oxlack ya tengo un hijo tuyo, no pues sí, ahí sí Omar, para que veas ahí sí tengo mucho miedo, <risas> Oxlack es por eso eres mi amigo, dice Ned Flanders. Las tortas que se metía a la cochinita están muy buenas. La hamburguesa Luisito Comunica, las hamburguesas Luisito Comunica. Eh, quiero compartir el corto navideño, dice Jacqueline Rodríguez. Jacqueline Rodríguez, es que ese corto navideño, si tiene música, si tiene audio, que eh, tiene derechos de autor, me van a, a bloquear la transmisión cuando ya se suba, o si no me la van a desmonetizar, o si no me la van a limitar entonces por eso no podemos poner audios que no sean con, sin derechos, con derechos de autor, no puedo poner música, no puedo poner algo como un corto, como un tráiler de película, nada de eso no podría poner, por eso, ya viste también el caso de la niña de la embruja, ni que poseída de hecho fallece porque el demonio o algo así la va apoderando, no me acuerdo del caso, pero está muy bueno, voy a hacer un video de eso, lo voy a subir en la semana. Ya sé qué caso me estás diciendo. ¿Cuándo vuelven tus investigaciones? ¿Cuáles investigaciones? Todos los días subo video nuevo. Junior Cárdenas. Todos los videos. Todos los videos subo nuevo. Días. Todos los días subo nuevo video. Y nuevos cortos. Y también publicaciones en todas mis redes sociales. Todos los días. Todos los días hay videos. Hay transmisión. Hay shorts. Hay reels. Hay tiktoks. Hay... Eh publicaciones en Facebook y hay tuitazos entonces no sé, no sé mi hermano, yo creo que no ves nada de mi contenido Pachito Matrix ¿ya te quitó YouTube el shadow ban? no Pachito Matrix Pachito Matrix, debo confesarte que hablé con mi network, hablé con la gente de YouTube ellos no admitieron que eh, mi canal tiene un shadow ban me dijeron que tenía que hacer contenido mucho y entonces les hice caso, por eso todos los días estoy subiendo video, shorts, publicaciones y todo a YouTube. Mis números se pusieron en color verde. Sí subieron todos los números, en, se pusieron en color verde. Pero sigue estando el canal quitándome suscriptores. No hay un solo suscriptor, todos los días me quitan 100, 200, 300 suscriptores. Todos los días, todos los días. Y está en color verde el numerito. Entonces es muy raro porque dice todos los días ganaste 300 suscriptores y en los números reales del canal de YouTube es me quitaron 600 suscriptores. Todos los días me quitan suscriptores y las vistas no llegan a, a la gente. Entonces el canal está en Shadow Shadowban, el Facebook está en Shadowban, mi Instagram está en Shadow Shadowban y Twitter está en Shadow Shadowban. En ninguna de las cuatro redes sociales subo suscriptores ni seguidores, en ninguna sube. Por más que haga publicaciones, por más que estoy todos los días, no suben los números de suscriptores o seguidores. El único lugar donde no tengo shadow ban es en TikTok. Y ahí sí, todos los días veo cómo va subiendo de a poco a poquito los, los miles en, en TikTok. Así que le estoy echando ganas en TikTok. Además, porque sé que es la única red social que me va a permitir subir suscriptores a, a los millones que pueda alcanzar, si es que puedo alcanzar millones. Dice, ya ves, Oxlack, tú le regalas algo de corazón a, y el Omar lo convierte en al, algo maligno. Yo les he regalado muchas cosas a muchas personas. Muchas cosas. Dice Oxlack y Melisa y Masketman A ver, Melisa, Melisa es una muchachita que me llevo muy bien con ella. Estamos haciendo un, este proyecto de moco juntos. Y Masketman Man, creo que este tipo es el de... El de Creepy, no, no, no son creepypastas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Mundo Creepy, ¿verdad? Mundo Creepy. Mundo Creepy, si alguien conoce ese canal de Mundo Creepy. Bueno, lo mismo con esos dos muchachitos. Principalmente con uno. Uno, uno es más buena onda que el otro. Eh, yo los he conocido, los he saludado, eh, los he felicitado, les he brindado mi apoyo. Y todo. Y un día comencé a ver que... Hablaba de mí uno de estos... Este más que... Más, ¿Cómo se llama? Que es de Mundo Creepy. por Precisamente porque yo no creía en el bicho, ¿no? Entonces me echaba de habladas en Twitter. Y siempre me ha echado tierra en Twitter. Entonces yo dije... ¡Uh! Pues otro, otro más que se pierde de mi amistad. Yo nunca voy directamente con la persona y digo... Me caes gordo ni nada Yo solamente hablo de los temas Y ya, vamos a tirarle palomitas a Ox A ver si baila Oxlack recibe como un, un kilo de mensajes Al día, ¿no Oxlack Castro? Un, un K Como mil mensajes al día, no sé cuánto reciba Pero sí recibo en todas mis redes sociales Y, y sí, muchos, todos los días Concuerdo contigo Es una maldición Ox, quiero que la chica rara me entretenga Ned Flanders, ¿cuál chica rara? Ah, Melissa Melissa, no sé, Melissa deja a ver si ya me ha mandado mensaje. No, no me ha mandado mensaje. Es que yo les digo que a Melissa no la molesto, la dejo ser, no la molesto. ¿Citaste al Capi en un hotel? Sí, mima Serafín, lo cité en un hotel y sí llegó, pero llegó con su novia. ¿Qué explorador me recomiendas que diga la verdad, que sea serio? Híjole, mi hermano Oscar Tamayo pues todos aquellos que no saquen fantasmas, ni brujas, ni duendes todos los días, que si te entretiene, te entretiene porque está explorando pero que no, no se refiera a tema paranormal todo el día, todos los días yo creo que esos son los más los más reales, los que no hacen fraudes pero saben una cosa y ojalá, si los exploradores paranormales me están escuchando quiero decirles algo señores exploradores paranormales su nicho pegó, está pegando, sigue en auge, pero se les va a acabar porque eh, todo, todo termina, todo tiene un inicio, tiene un fin. Y porque al final, de tanto que les están exigiendo más pruebas paranormales, más transmisiones aterradoras, más de ese tipo, tienen que llegar cada vez más lejos, tienen que ir cada vez a lugares más atractivos o tienen que aparecer cosas más aterradoras entonces los va a llegar los va a llevar al fraude y cuando hagan los fraudes la gente se va a comenzar a dar cuenta que hacen fraudes y los va a olvidar eso es lo que está pasando con algunos exploradores paranormales que como no pueden contener la audiencia eh, y como la audiencia les pide más más adrenalina van a hacer y hacen fraudes y cuando hacen fraudes la gente se da cuenta y olvídense, de ahí ya no van a ser reconocidos, no van a, ser, no van a tener un prestigio. Eso es lo, lo que les puede llegar a pasar a los investigadores o exploradores paranormales. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. Hola. ¿Cómo estás, don Bien, bien, buenas noches. ¿Quién me habla? ¿Cómo te llamas? Don Paola, te acabo de enviar un video al WhatsApp. ¿Sí? de un avistamiento en Patagonia de una nave de, una, de un ovni ah okay borta lo, ve, lo vemos Paola entonces es de Chile el, el video sí es una, es una nave bastante grande okay. eh, se ve eh, es de del de, de grupo de ecología que está acá en Patagonia es okay. OIS, Patagonia Ok, lo veo ahorita. Gracias, Paula. Ahorita lo vamos a ver. Ok. Abrazos. Abrazos. Dice Luis Ramos allá en TikTok, ya está pasando como el payaso de la Toledo. todo se ve bien falso. En TikTok descubrí un nuevo chico, bueno, es nuevo para mí, pero para lo mejor ustedes ya lo conocen, se llama Extremo Paranormal. Eh, Tiene muchos seguidores en TikTok, muchos, pero eh, sus exploraciones es precisamente que se pelea con las brujas, que todo, todo, todas las exploraciones aparece algo eh, y por eso hay una, una batalla entre, entre exploradores paranormales porque ya están viendo quién hace el fraudes más más increíbles. Entonces quien no haga fraudes se va a empezar a quedar y quien haga de más fraudes Va a terminar quemado. Así que mucho cuidado, señores. No sé qué quieran. Si quieren dinero, síganle así. Si quieren dinero, síganle así. Y les va a ir muy bien. Si quieren fama, eh, olvídenlo, ¿eh? Porque el prestigio y todo esto... Sí puede llegar, pero puede ser una fama negativa. Y pues quedan eh, etiquetados para siempre. ¿Qué pasó, Awitz? Oh, Ahora ni has hecho un super chat y ya quieres llamar a Ahuit? ¿Qué habla solo? Eres el hijo del doc, dice, de los buenos manantiales. Pasa que en TikTok no están viendo que tengo una, dos, tres, cuatro, cinco pantallas enfrente de mí y por eso como estoy volteando hacia un lado, piensan que, que estoy hablándole al techo o algo así. ¿A dónde miras? Estoy mirando a la transmisión de YouTube y a la de Facebook. Mira, te voy a enseñar para que veas. Vamos a enseñarle a nuestros amigos de TikTok: los teléfonos, las lámparas, las cámaras, la computadora. ¿Viste? A todos esos lados ando volteando. Se ha de ver chistoso en TikTok porque, pues sí, no ve nada de lo que tengo enfrente. Oxlack, cada vez que voy a una iglesia. Me... No, Witz, dame chance. Ahorita contestamos llamadas. más. Oxlack, cada vez que voy a una iglesia me empiezan a ir mal en muchos aspectos. Me han dicho que podría ser un demonio. Cada que voy a una iglesia, me empieza a ir mal en muchos aspectos. Ah, Witz, ahorita, ahorita contesto. Dame chance. Dame chance. O <risa> cada vez que voy a una iglesia, me empieza a ir mal en muchos aspectos. Me han dicho que podría ser un demonio. ¿Cómo? O sea, ¿las iglesias te traen mala suerte? No puede ser lo de las iglesias. Las iglesias no son un lugar malo. Como se ha platicado, la religión, las personas que administran las religiones, pues tienen sus intereses. La religión no te enseña cosas malas, te enseña a, a ser buena persona. Y las iglesias tampoco son lugares malos. Las imágenes que están ahí, pues, eh, para muchos sí podrían ser un insulto, podrían ser algo malo porque se les está rezando o haciendo oración a, la, a, a las imágenes. Y, y eso sería como como una blasfemia, como un insulto para Dios, porque depositan su fe en las imágenes, en lugar del de Dios que está con ellos, que está todo el tiempo, que es omnipresente. De hecho, cuando los uh, antiguos prehispánicos fueron conquistados y les pusieron las primeras capillas y ponían ídolos, los, eh, los, los, eh, mesoamericanos no querían ser conquistados por la parte religiosa así que lo que hacían para poderse hincar ante las imágenes y para poder hacer que rezaban y ese tipo de cosas metían sus propios ídolos de barro dentro de los otros de los santos para que ellos eh, pensaran que cada que se hincaban cada que hacían rezos o demás eh, Cada quisieran eso, pues estuvieran uh, adorando a, a su Dios y no a los Dios de los colonizadores. Recuerden que somos católicos por una conquista, no porque sea la religión correcta. En Estados Unidos tienen diversas religiones eh, protestantes, no porque ellos hayan de decidido hacer otro tipo de religión, sino por sus colonizadores. Porque sus colonizadores fueron protestantes. Por eso hay menos católicos en Estados Unidos. Y en América por eso hay tanto católico, por los tipos de conquistador. Español eh, este, es católico. Y, y de ingleses, y de irlandeses, franceses y demás, pues son eh, de otras religiones, ¿no? Son protestantes. Se les llama protestantes al otro tipo de, de cultos, de religiones. Por eso en Filipinas, que conquistó también los españoles, conquistaron Filipinas, por eso también allá son católicos y también por eso allá se hablaba español. Entonces, por eso somos católicos y por eso tenemos iglesias y por eso tenemos y rezamos a santos, porque eso nos, nos dejó la conquista. Eso depende de los colonizadores que conquistaron en cada región de América, de eh, Oceanía y de África por ese por eso <coughs> eh, Matt Hunter Schwarwitz y la rubia sexy hoy no está la rubia si sí, es la como dice el Mad es un trapeador además me gusta cómo cuentan sus historias de terror yo no soy abusadora, yo no soy Oxlacola, oh, soy seguidor tuyo desde hace muchísimos años, como unos ocho o nueve años creo Proyecto Elmo Madafaca, <risa> Un abrazo Elmo, gracias a, Mándale un saludo a mi Doña Libertad Dice Manuel Olivares que nos mandó 50 pesotes, mándale un saludo a mi Doña Libertad Libertad, un abrazo, saludos Espero que estén muy bien y gracias por estarme acompañando esta noche, que nos estamos acompañando juntos, ¿no? Está hablando Meawitz Está hablando Meawitz ¿Qué quiere Agüit? Bueno, bueno, bueno, perfecto. ¿qué pasó, Agüit? Bueno, o sea, este, bueno primero que decirte que sí que pude hacer un super chat, pero no más te pude hacer uno de 10 diez, de diez pesitos. Este, pero de ahí fuera, pues traté de hacerte otro más grande, pero ya otra vez la tarjeta no me, no me dejó. Y, y traté, traté otra vez con otro de 10 pesos, pero tampoco ya no, ya no me volvió porque fui hoy al banco a ver cuál era el problema, y según esto ya había quedado resuelto, pero aparentemente veo que, que, que no. No, no pues, te preocupes por este... los superchats, Agüits. No, no, no pasa nada con los superchats, no te agüites. No te agüites, Agüits. <risa> es que esa es la única forma de que me escuchen. <risa> no, ves que está abierto para todos. Imagínate cuánta gente nos está viendo, y todos quieren, pues, hacerse escuchar, y tú eres de los que todos los días leemos sus mensajes, las llamadas y todo. O sea, eres un preferente del, del canal, de la transmisión. Aquí todo, todos Ay, te no. conocen, aquí todos te conocen, Agüiz. Pero no, no, sí, pero no siempre estoy en estas transmisiones y no siempre hablo. Eso no es cierto. Falso, falso. Bueno, Agüit, ¿qué eh, pasó? Este, eh, pues mira, este... Eh, aprovechando la llamada, pues algo que comentaste este, sobre la religión católica, primeramente este, la, la religión católica se divide en católica, cristiana y evangélica, y en otra, no me acuerdo en, en cuál más, pero, pero más o menos, este, son casi la misma, pero digamos que cada una está por su lado, ¿no? Este, eso era lo primero que te quería comentar y lo que te comentó el chico ese o, o chava este, de que tiene miedo de entrar a las iglesias porque que siente que algún demonio la, la persigue o algo algo así comentó, algo así lo entendí sí. de hecho, ya alguna vez te lo había yo comentado con anterioridad este, pero, pero como me dices que tienes este mala memoria, pues, este, en las iglesias habitan, este, muchos, muchos demonios, o sea, esas, o sea, digamos que es el refugio para muchos demonios, porque los, las iglesias no son, no son lugares santos, como, como la gente cree. Ajá. Entonces, ah, ah, pero ahí, pero ahí andan, este pero las personas normales no pueden verlos. Ajá. Pero, pero ahí andan. Y, y, este, y, y esto lo sé porque me lo dijo un ángel, me lo dijo una persona, una persona de carne y hueso común y corriente. Sí. Y, este, y por ahí en internet pues leía algo parecido. Este... Y, pues, bueno, no, este, ya sí que rápido, pues, para no, pues, oye, alargarme. Oye, Witt, ¿se, pues, es... ¿se escucha una voz de fondo? ¿Estás con tu papá, tu hermano o alguien? ¿Se escucha como alguien que habló fuerte? Ah, es que abajo ah, están viendo el fútbol. Ah, están viendo el fútbol. ¿Hoy? ¿Hoy? Ah, ¿hoy? ¿Hay fútbol? Sí, Atlas contra no sé quién. ¿Y cómo van, Witt? Ahí no sé, no estoy viendo el fútbol. <risa> ok, Witt muy bien este, bueno para no hacerte la de larga pues nada más decirte que este, pues te mandé un, otro audio cortito que sí me gustaría que pues que lo pudieras escuchar si pudieras escucharlo ahorita pues mejor este aparte de los que ya te había mandado eh, de los que te había mandado anteriormente este y también te mandé este, un par de textos este, que me gustaría pues que pues que lo veas ahorita en el, el, el momento que, que puedas y, y, eso es, y eso es todo lo que te quería decir ah, okay, para, para no perder más tiempo dale pues a lo vamos a revisar y cuando venga la güerita la vamos a invitar a que vea lo que nos mandaste porque no ha, no ha venido uh -huh. dale pues a que estés muy uh -huh. bien ok, cuídate, no Bye, gracias. Bye. Ahí está el buen Awitz que nos acaba de hablar desde, eh, ¿desde dónde? Desde Jalisco, desde, desde Jalisco. No me acuerdo desde dónde, pero desde Jalisco. Un abrazo a Awitz. ...y estamos aquí viendo los mensajitos que nos mandan en todas las redes sociales... ...ahora sí ya vamos con las historias de terror... ...porque ustedes siempre empiezan con los chismes... ...yo quiero empezar con las historias paranormales, las cosas de terror... ...y ustedes empiezan... ...y el explorador tal dijo esto, Oxlack... ...y Eric Gunner, ¿es bueno o es malo? Eh, ...siempre son bien chismosos, yo por eso les cuento... ...todavía les respondo, ya no les voy a contestar eso... ...porque siempre desvían la atención queremos hablar de cosas paranormales, y empiezan a decir, el Barbas de Crayola ya dijo que no sé qué, Oxlack, ya le robó un carrito a no sé quién, y pues me vienen a acusar aquí a todos los eh, charlatanes, y por eso hablamos de charlatanes, creo que todos los días. Neon Strox nos mandó 2500 pesos, que col son colombianos, pesos colombianos, Neon Strox, abrazos, gracias mi hermano, por esos dos mil quinientos pesotes. Dice Julio Valderrama la Fragua, soy Josué, soy Josué, soy Josué, ¿qué pasó Julio? ¿Eres Julio o eres José? Dice, las iglesias no son lugares santos, dice Linse Comic. Pues mira, mira Linse Comic, entraríamos como una discusión muy, eh, muy fuerte, porque para empezar, toda la tierra no sería un lugar santo. No es un, un lugar santo. Creo que más bien fue un castigo porque Dios cuando expulsa a Adán y Eva los manda a sufrir y los saca del paraíso y los echa a la tierra. Desde ya es hora le sufran en la tierra y cuando expulsó a, a, al diablo y sus ángeles los expulsó a la tierra. Entonces los los diablos y el ángel malvado y el diablo y Luzbel y todos pues viven en la tierra. Entonces, y se dice que el diablo es el, el, el rey de la tierra, ¿no? Es el que gobierna la tierra. Entonces, pues dime, ¿dónde va a estar lo santo en la tierra? Si, pues acá se supone que lo santo, lo bueno, lo padre, lo chido, lo divino, estaba en el paraíso. Y Dios nos expulsó y nos echó a la tierra, junto con los diablos de los ángeles y el demonio. Entonces, todo debería de ser pues obra del diablo. Por eso se cree en esta leyenda que para cuando van a construir, cuando van a construir puentes, carreteras, edificios, gracias a Beatriz por esos 2.515 likes, gracias, gracias chicas, gracias a Jen Yunao. Know. Por eso se cree que el diablo se aparece a los encargados y les dice que para poder seguir, que necesita almas, que necesita que haya muertes en la construcción, para que este diablo les permita seguir construyendo los túneles, las carreteras, los puentes, las obras magnánimas, ¿no? Todas esas obras gigantescas, incluso la muralla china, por ejemplo, debe de haber muchos emparedados entre las murallas, eh, personas que metieron entre las paredes, porque en todas eh, las historias del mundo, se cree que para que las construcciones soporten, se les mete el cuerpo de personas como ofrendas, se les da una ofrenda, una ofrenda a la tierra. En este caso, un alma, un espíritu al, al diablo, porque es el que gobierna la tierra. Entonces, ¿dónde estaría? ¿Por qué la iglesia que se construye, donde se construya? Dice, dice Josué Velázquez. Soy Josué Velázquez, mándame whatsapp para saludar a tu auditorio. So, Josué Velázquez, eh, el de caso de el de caso de Juan Ramón Sáenz, Josué Velázquez, pues sí, Josué, pero ¿qué? Ya, ¿Es una orden o cómo está el asunto? ¿Me, ¿Me estás ordenando? ¿Cómo es esto? Primero como, hola, buenas noches, Oxlack. Soy Josué, tanto tiempo que no nos, cono, nos hemos comunicado. Veo que tienes una transmisión. Si tú quisieras, pudiera entrar a tu transmisión y platicar un poco. No, no, Josué Velázquez. Te voy a dar mi WhatsApp en este momento para que me llames. Eh, aquí vamos a poner el banner. Aquí va a estar la, el número telefónico. Ahí está Josué. Marca ese WhatsApp y te contesto. Julio Valtierra Lafragua, que dice que es Josué Velázquez. Llámame Josué, estamos en vivo. Dime qué onda, qué pasó. ¿Por qué la apuración? ¿Por qué después de muchos años de no saludarnos... De pronto apareces y quieres entrar a mi transmisión. ¡Tlamach! ¡Blog! ¿Ese ¿Será José Velázquez? ¿Será José Velázquez? A ver, vamos a ver. ¿Bueno? ¿Hola? Hola. Hola, hola. ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches. Soy uno de los que están metidos en la transmisión en vivo. Ok, ¿cómo te llamas? Mi nombre es And Johan Andrés. Ah, Johan Andrés. Pensé que eras José Velázquez. A ver, Johan, Andrés, ¿de Ajá. dónde me hablas? Te Estoy hablando desde el país, mi país Colombia, Ciudad Cúcuta. Desde Cúcuta, Colombia. ¿Sabes por qué le pusieron Cúcuta a, ese, a esa provincia de Colombia? La verdad no. Sí. Pues no. investigale, porque si no, aquí se hacen preguntas de historia. No, no sí. sí, porque yo estaba a punto de contarte <risa> una historia que me pasó, pero a mí. A ver, cuéntame, eh, a ver, cuéntame, cuéntame me Andrés. Me estoy, estoy bromeando, Andrés. Cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Cuéntame la historia. Una historia que me pasó a mí, pero una historia que también me pasó a un nono que él me contó. Uh -huh. a, a ver. ver. Eh, esto me pasó a donde estoy viviendo ahora mismo por los superiores de esos lugares hace tres años. Eh, estaba jugando con unos amigos al estudiante, éramos varios, éramos como 30, más de 30. Por lo tanto, tocó también ayudar a que aquellos, este, darle más jugadores para que ellos no gustaran saber, porque uno contra Bueno, el caso, eh, nosotros decidimos escondernos eh, al frente de la casa de mi papá, pero eh, al frente de la, de la casa de mi papá hay un pequeño monte que va para abajo, es como colina para abajo rodando. Al, a la vuelta había unas escaleras que bajaban, por lo tanto nos metimos ahí y como estaba oscuro, pues no cre nosotros creíamos que no iban a tener valor ellos, de ir hasta allá a buscarnos. Yo llevaba una linterna, eh, y yo me quedé de último en la fila, en las últimas escaleras, y la aprendí para alumbrar esa parte de la mientras que ellos me giraban la parte al frente que no viniera. Pero eh, una cosa sucedió. Y es que, de repente, nosotros escuchamos unos ruidos raros que venían de lejos. Vimos primero un gato correr, todo asustado. entonces nos un poco peor. Pero al rato, mientras seguíamos escondidos, esperando que no nos encontraran, eh, una extraña forma apareció de la nada, como un humano, un duende. Se quedó mirándonos un buen rato. Yo me quedé paralizado del, del miedo, no, no sabía qué hacer yo con la visita la alumbraba y mi mano me temblaba del miedo. Y de repente esa cosa salió corriendo hacia nosotros. Lo primero que hice fue correr, salir de ahí corriendo lo más rápido y de contarle a nuestros padres. Pero ellas no nos creyeron, ellos decían que era tal vez un perro. Pero nosotros estamos seguros que eso era, no era un perro, no era un perro. ¿Y cómo, cómo lo vieron cómo era más o menos la criatura? ¿Y, y Póngale, yo, le, yo le, pon, le pongo unos 50, 60 centímetros de altura okay. Era tipo blanco, tenía unas manos no muy, no, no muy largas y, y sí, daba miedo, tenía una cabeza un poco deforme y Estaba mirándolo fijamente con unos ojos desde la oscuridad o sea, le voy a, voy a, voy a mover los, parte de su cara con la linterna Y en alguna parte yo se la quitaba y los dos la alumbraban como si fuera un gato Como un perro cuando le toma fotos y, y todo le queda era como un perro, como un perro monstruoso. Sí, como un perro monstruoso, pero este tío estaba parado de dos patas. Era parado en dos, en dos patas. Ok, y lo estaba correteando, desapareció, ¿cómo fue que ya no lo vieron? Pues, cuando nosotros salimos corriendo, yo desde lejos apenas lo vi, yo vi que él paró hasta las, las escaleras del, del comienzo para entrar. Y se quedó un rato ahí, y se devolvió y se fue no lo volvemos a ver por ahora no no no, he, no me han contado si habrán visto de nuevo la cosa porque la verdad ya los niños ya no tienen ni el coraje de entrar por ahí por ejemplo aquí al frente de mi casa hay una cancha de fútbol a veces juegan en las noches ellos cuando están jugando a la noche a veces el balón se les va por el monte y en lugar de ir a buscarnos en la noche o sea, ellos a veces se tiran por los montes como si fuera una rampa y van a en la noche pero después de lo que sucedió con los duende pues ya no tuvimos los valores para ir a en las noches allá, así que esperábamos mejor hasta la, hasta la mañana, hasta <risa> ya estaba la luz del día y nos íbamos a buscar. O sea que si se les iba el balón, ya dejaban de jugar por, por miedo a ir a buscar el balón. Exacto. Ok, pues busquen, llévense unas lámparas para que no les dé miedo. La verdad, me miedo. Ni, ni con lámparas ni me atrevo yo a meterme allá. <risa> bueno y qué? no ha vuelto a aparecer ese perro monstruoso parado en dos patas mm, La verdad no, no volvió, no, yo no escuché nada más porque ya yo, yo no me mantengo mucho por aquí Yo por ahí vengo a la noche y ya Muy bien, ¿cuántos años tienes mi hermano Andrés? Eh, tengo 14 años Muy bien Andrés, qué bueno que estés viendo el canal, que veas la transmisión eh, ¿Desde cuándo ves el programa? Pues la verdad, vi estos programas hace como, hace como dos meses. Sí. Yo, la verdad, te conocí hace más de un año. Yo ah. vi un video tuyo en la que hiciste una, una visita a uno a un chamo llamado Mario. Ah, en la, la tienda. Por visitarlo y todo. Y, qué interesante. Me gusta este canal. Ah, muy bien. Muy bien, Andrés. Bueno, te agradezco, mi hermano, que, que nos hayas llamado, que nos hayas contado tu historia, que estés suscrito al canal, que te gusten los videos, y espero que participes en las siguientes transmisiones con otros temas. Este me gustó. Si aparece nuevamente el perro monstruo de dos patas, pues nos avisas. Ok, ok. Oye, ¿te puedo contar a mi nono? ¿A quién? ¿Cómo? Yo tenía que te iba a contar otra, pero esta le pasó a, a un nono que yo tenía. ¿Qué es un nono? Un ¿Qué es un nono? Eh, abuelo, perdón, eso me refiero a ah. en Colombia al, al abuelo le dijimos nonos. Ah, no, no, no, no sabía que le llamaban nonos a los abuelitos. Ok, entonces a tu abuelo le pasó algo, a ver, cuéntame lo de tu nono. Bueno, eh, él, él, era, fue, él era de la policía colombiana, Esto fue hace más de 40 años. Yo le pregunté, no, no, cuéntame una historia. Ah. Sí. que te haya pasado algo el cuando estabas en la fuerza de con, con la policía y eso él me contó que hace 40 años cuando él trabajaba para la policía a él junto con unos hombres nos mandaron a un pueblo llamado Saravena eh, Arauca, un pueblito oh. bastante alejado de Cúcuta o sea, eso queda en, otro, queda en otro departamento y él le mandaron una misión y era que en las noches tenía que vigilar las cuadras de los alrededores, ya que el lugar era constantemente atacado por grupos guerrilleros de, de la zona. Él estaba por las madrugadas vigilando, estaba dando patrullaje por los alrededores, y él dijo que durante la oscuridad sentía que algo la, lo estaba siguiendo desde atrás. Él volteaba a mirar con el fusil, pero no veía nada. Pero dijo que de, después algo le tocó el hombro, él volteó a mirar al lado y no vio nada. Y al rato siguió, siguió, pero empezó porque sentía que algo le respiraba por el hombro, me dijo. Pero después de eso, él me dijo que esta cosa lo atacó. Lo poco fuerte y lo tumbó al suelo. Lo primero que hizo fue agarrar el arma y reaccionar a lo loco del susto y empezar a disparar a varios lugares. Pero dijo que de repente ya no estaba la figura. Dijo que era como una mujer. Y cuando estaba todo de salir corriendo a avisarle a los demás uniformados, lo volvió a atacar, y empujó, pero esta vez sí lo, la, aún la podía ver y esa cosa salió, dijo que la vio correr hasta la casa de una señora por ahí, de que vivía por ahí. Corrió, se montó hacia el techo y él se metió, o sea, llamó a las personas, se metió a la casa y la buscó, pero no la vio. No okay. la encontraron mal. Ok. Y dice que estaba eh, cuando estaba los con los militares. Sí, él estaba haciendo patrullaje, algo la atacó, la perdió, pero la perdió de vista y no la volvió a ver más. ¿Y no te dijo más cómo era físicamente esta pues, cosa? Pues me dijo que era como una mujer, era, se notaba que era más humana, era como una bruja, dijo okay, tal vez que él okay. la una bruja. Ok pero una bruja muy rápida, ¿no? También. Sí, sí. dijo que era, era oscura, no le pudo ver muy bien la cara, lo único que podía ver era mechonitos, quizá este, el cuerpo todo negrito, o sea, era, era, era como oscura, era como pura oscuridad. Es que yo sé que ahí en el, en el ejército colombiano que está como patrullando esas zonas en busca de las FARC y demás, pues que hay muchos rituales y hay cosas paranormales que les pasan a los a los soldados, incluso por ahí se hizo viral un video a un soldado que le jalan los pies, que le está jalando, se supone la bruja. Sí, ese, ese lo vi supe. yo escuché una historia que decían que a esos soldados, que algunos eran poseídos, otros desaparecían de los batallones y también luego la gente no creía eso hasta que bueno, mandaron el mostraron el uno de los videos que tú me estás diciendo, sí, sí, sí, ya me acuerdo Exacto, a los Exacto algo así, entonces es es real que les pase eso a los soldados colombianos. Oh, oh, se fue nuestro amiguito. Nuestro amiguito se fue. Ok, Andrés. Andrés, que te acabas de ir. Pues bueno, te agradezco la llamada. Se cortó tu llamada. Pero pues ya estábamos con el tema de que a los soldados colombianos les pasaban cosas paranormales qué bueno que alcanzaste a escuchar lo que te platiqué y, y sí y bueno estábamos también con que josué velásquez está entre el chat está aquí en el chat márcame a este número que aparece en pantalla josué mira al más 52 72 26 47 22 86 márcame para que puedas entrar si me marcas al número que tienes al otro celular no no lo tengo porque estaba utilizándose de pantalla de, de, de cámara entonces ahí no te puedo contestar. Márcame a este, en este sí te puedo contestar. No te eh, respondía porque había una llamada anterior y por eso no podías eh, llamar, por eso se escuchaba ocupado. Vamos a esperar a que Josué Velázquez, que quiere llamarnos al programa, pues conteste. Creo que a lo mejor tengo un leve presentimiento de qué, qué es lo que Josué quiere decirnos. Y, que, y me interesa lo que, lo que Josué pueda, pueda contarnos. Entonces, Josué, ¿dónde estás, Josué? Ahí se llamaba Julio, no sé qué, en el chat. ¿Dónde estás, Josué velázquez ¿Se le ha de haber acabado el saldo? A lo mejor se le acabó el saldo, ¿verdad? ¿Se le ha de haber acabado el saldo a nuestro amiguito Andrés de, de Colombia? Híjole, espero que no, espero que est estuviera hablando de su casa para que no se haya terminado su saldo ¿dónde estás Josué Velásquez? yo le llamo José voy a, voy a ver si puedo llamar a José voy a terminar la llamada en, en TikTok para poder hacerle la llamada a Josué velázquez gente de TikTok, váyase a YouNow váyase a Instagram Vaya a YouTube o a Facebook para que vean la llamada con Josué. Ahí está, ahí está, ya está marcando Josué. Ya está, ya va, está marcando Josué, entonces sí vamos a recibir su llamada. Eh, es una sorpresa inesperada que Josué Velázquez nos esté escuchando y que quiera hablar, hablar por teléfono. Así que vamos a escuchar lo, lo que Josué tiene que decirnos. Esto sí es una sorpresa eh? inesperada. Inesperada, una sorpresa inesperada. Dice Sowen, ¿es el, José, el Josué poseído? Pues el del relato de Josué, si lo recuerdan, el de la mano peluda, ese relato de Josué, sí, exactamente, ese mismo Josué Velázquez. Así que no sabemos qué nos vaya a decir. Esto se pone interesante, dice María Orduña. Sí, sí, sí, bastante interesante. ¿eh? Estamos esperando que Josué haga la llamada. Josué Velázquez, estás ahí. Josué, Josué Velázquez, ¿estás ahí? Dice Arles que si sí es Josué. Sí, sí es Josué porque me lo tengo registrado en el otro teléfono y me estaba mandando mensajes al otro teléfono. No, no lo pude contestar porque está ocupado el teléfono. Pero sí, sí es Josué, el, el Josué Velázquez que ustedes creen que es, sí es Josué Velázquez. Dice, sí, márcame. Eh, ay, Josué. No me puedes mandar, no me, me, a ver, me mandaste un mensaje acá. No, es que me está, me está marcando a otro número, Josué. ¿A ese, a ese número no, Josué. Yo te llamo mejor, yo te llamo. Sí, es que Josué me está marcando ahora otro número y ese no. Y es que aparte está viendo retrasada la transmisión. Entonces voy a tener que colgar aquí. O ver, déjeme ver si puedo hacer esto. José Velázquez, ¿cómo, ¿cómo me llamo? Oxlack, ¿verdad? Oxlack. Teléfono 2, me llamo, sí. Y le paso el contacto de José Velázquez. José Velázquez, sí. Le mando el contacto, listo, ya me llegó, sigo en tiktok, sigo en tiktok, sigo en tiktok, eh, si sí se pudo, vamos a hablarle a Josué Velázquez entonces, no Josué, no, no me llames Josué, yo te llamo, qué pasa aquí, Josué Velázquez, José Velázquez, móvil, nada más. Ya estamos llamándole a Josué Velázquez. Bueno. Bueno, José me marca, pero me está marcando al otro número. No, José, no me marques al otro número, yo te marco. Ahí está llamando. ¿Ah? ¿Qué tal, Josué? Buenas noches. <risa> ¿Qué tal, Osla? ¿Cómo estás? Pues bien, mira qué impresión, qué cosa tan extraña que hayas aparecido de la nada. ¿Qué pasó, Josué? ¿Cómo estás? <risa> pues nada más quería este, saludarte, Osla, ya, ya tiene mucho tiempo que no... Conversamos y, y pues tener la oportunidad de poder platicar con todo tu auditorio, tu vasta audiencia, ¿verdad? Porque eh, de repente, como estoy suscrito a tu canal, me llegan las notificaciones. Y ahorita me traen a mi casa y me llegó la notificación y dije, ah, pues ahorita tengo la, el chance de, de, de que hemos coincidido y pues para saludarte, ¿no? Pero pues digo, ¿cómo le hago para comunicarme? Porque te marqué tu WhatsApp, que al el número que teníamos privado, pero dije, no, ahí decía que me, me mandaba al, al, al, buzón. Al, al buzón. Entonces, este, eh, pero pues aquí, con el gusto de saludarlos a todos. Muy bien, Josué. ¿Cómo Oye, ¿tienes tiempo para que platiquemos un ratito entonces? Un ratito, ¿cómo no? Claro. Josué, pues Josué, eh, nos gustaría saber qué estás haciendo actualmente. La gente se acuerda de tu historia en La Mano Peluda, eh, y ya, ha, ya no te hemos seguido el paso, ¿qué estás haciendo actualmente? Pues mira, lo que, lo que pasa es que para mí se me hace muy complejo este, estar en las redes y todo eso yo he desaparecido mis canales he desaparecido mis propias redes sociales, como te das cuenta estaba ahí con un pseudónimo porque es lo que me permite de repente pasar desapercibido con las personas Dame un segundo pasar desapercibido con las personas, pero este... Porque yo no tengo canales, no tengo nada de eso. Sí. Y ya por la pandemia, pues además, dejé de grabar, dejé de hacer muchísimas cosas, presentaciones, todo eso. Pero este... Pues yo eh, generalmente, eh, como siempre, me he dedicado al estudio, al, a la, a, al entendimiento, ¿no? Yo, yo creé un grupo de estudio, un grupo eh, con maestros de diferentes... Eh, ramas eh, religiosas, que es Casagrimonia, ¿no? que es, eh, este, es un proyecto para el estudio profundo de la brujería, eh, sobre todo mexicana, ¿no? en, entender con, cómo es todo este sistema de creencias ¿no? y, y, y, y tratar de explicarlas, eh, ¿no? y de ahí pues mis libros ¿no? que tratan de, de darnos el entendimiento de por qué es que la brujería existe, cómo es que funciona, es cómo actúa en el individuo, y todo esto. Aunque he visto, por ejemplo, tanto en, en, en eh, eh, tus transmisiones, pues, pues, pues el interés eh, nato que existe en, en, en la audiencia por el fenómeno paranormal, y muchos lo ven como en un aspecto eh, chusco, tal vez este eh, un sinónimo, como diríamos, este, eh, hasta falso, pero no, la verdad es que eh, en el sistema de los muertos hay mucho que explicar. Oye, Josué, tú que sabes sobre este tipo de rituales, de brujería, eh, ¿sí es verdad que las, en las noches van a ser rituales en los cerros o a, en los maizales o en un bosque o algo así? Claro, diferentes ramas religiosas, este Oslac, eh, eh, eh, pues sí, actúan, y no tiene que ser, o sea, no existe como, un, eh, como una predisposición a que sea dentro de los bosques. Lo que ocurre es que estos grupos sectarios buscan un lugar apartado, un lugar en donde se puedan sentir confortables a la hora de hacer su práctica religiosa. Pero no tiene que ser en un bosque o así, lo que se busca es la, la privacidad, por eso es que es común pero la tradición, por ejemplo, hablando ya en la, en la cuestión de, de leyendas mexicanas sobre aquellas bolas de fuego y todo eso, ¿cuál es lo real? O sea, la, la transformación o la imposición de una figura, no sé, de una mujer medicina, una chamana o una nahuala, una pitoniza, este, en la imposición de alguna otra figura, este, dentro de, de, de ese sistema de cosas en donde las observamos como bolas de fuego eso es real es decir, son personas que han entendido han comprendido el, el manejo de las energías y por eso es que eso es posible por eso desde, si tú te remites por ejemplo ahora es, es causa esto en, en, un, en una tesis doctoral hablando por ejemplo de los procesos inquisitoriales en donde Mucho de lo que sabemos, Obstrat, de la brujería mexicana, a partir de la, de la colonia, pues es a partir de estos eh, juicios que se le hacían a las personas, ¿no? Y no se describe el tipo de hechizo o brujería que estaban practicando, y a partir de ahí tenemos un este, registro documental sobre esta práctica religiosa. Es decir, las brujas estas que vuelan en, en aquellas eh, bolas incandescentes, es real, son reales en estos tiempos existen, por sí. supuesto claro que sí okay. este, y, y, y, ¿tú podrías o sea, tú conoces a alguien que haga esa práctica, que sí, se convierta en una bola de fuego sí, fíjate que me han invitado en, en este en marzo del año pasado, conocí bueno, conozco muchas pero digo, voy a hacer esta eh, remembranza fui a Catemaco y allá había ido un, este, yo estaba ahí eh, acompañando a un brujo muy famoso de ahí, y, y llegó un grupo, ¿no? Llegó un grupo así, ¿cómo se llama? Un, un grupo de personas que a su vez eran parte de una agrupación musical medio famosita aquí en México, no voy a decir su nombre, y que habían ido a pedirle a este sacerdote, este, pues algo para que le abriera los caminos, a la fama, a, al, al negocio, al dinero, ¿no? Y, y eh, entonces este eh, sacerdote, este maestro les pregunta, ¿de dónde vienen ustedes? Y él les dice, nosotros venimos de, de Malacatepec Momosco, o sea, de Mipalta, en la Ciudad de México. Uh -huh. Y dicen, ¿y por qué me vienen a buscar a mí si allá en Malacatepec Momosco está la reina de las brujas? Entonces cuando yo escucho esa narración, posterior a que él terminó todo su ritual, yo este, conversando con él le dije, Oye, ¿a poco ahí, este, cerca de ahí? Porque esas, las personas que yo conocía estaban en Oaxaca, ¿no? En, en, en Guerrero, ¿no? En, en, en, en Michilaca, en Morelos. Dice, no, sí, dice, ahí en mi falta está una de las líderes brujas, este, eh, las Guatipuri, las, este, que eh, todavía practican ese tipo de magia antigua. Entonces, posteriormente, en una investigación que me invitó hubo un evento en la, de la, en la delegación de mi me invitaron a asistir a los médicos tradicionales porque eh, yo había reci, recibido hace dos años no, hace más, todavía era Mancera jefe de gobierno un reconocimiento, entonces cuando iban a abrir la, a hacer la nueva eh, constitución, más bien la primera constitución en la Ciudad de México hubo una comisión que integraba a todos los médicos tradicionales y ahí pues me, me habían este eh, eh, eh, cómo decirlo, He vestido con ese nombramiento, ¿no? Como un médico de, la, de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Y entonces me conocí nuevamente, este, me, me encontré con personalidades de ahí, que son médicos tradicionales, porque ahí en Milpaca se celebra el encuentro de nahuales y médicos tradicionales cada año, que yo no oh, sabía. Ok. A partir de ahí, este, conversando con todos ellos, hay una muy famosa bruja de de que, que que baja Místic, ¿no? Que baja, este, a, a ¿cómo se llama este pueblo? A, bueno, hay, hay varios barrios, por ejemplo, ayer hubo una celebración muy importante por la concepción de la Santísima Virgen, en uno de los barrios de Milpalta donde existen este, todavía familias enteras, son la costa que ya sabes, a partir de la tradición oral y de la práctica, no sé, del, del conocimiento este, empírico, este, pues en esta religión, en donde el, el, el proceso del navalismo está vigente. O sea, y, y, y te sorprendería que en esos encuentros, pues llegan académicos, o sea, hay antropólogos de, de diferentes países y, y de aquí de la ENA y todos ellos, investigar este fenómeno, que ellos con mucha reserva, ya sabes por qué, los académicos son no erépticos, sino tontos, ¿no? Porque eh, eh, a, a mi punto de vista, yo con todos los que me he entrevistado a través de los años, yo solamente como que sus investigaciones las limitan a poder corroborar tal vez teorías de algunos otros autores, pero nadie, yo de los que he conocido, ha como que emprendido una investigación antropológica o sociológica este, concreta a entender lo que es el... el, el el culto, no, la, la religión eh, por ello nombrada pagana aunque pues es una religión autóctona recordemos que la brujería mexicana está fundamentada en el culto al demonio ok, ok Josué oye te quería preguntar algo sobre eh, la gente te recuerda sobre el caso de, de Juan Ramón Sáenz y todo esto hace cuánto fue eso, cuántos años tenías cuando sucedió eso por eso ya tiene como 20 años, South Black. Como 20 años. 20 años, así es. y yo, yo estaba este, más joven que ahora, aunque este joven me veo. <risa> <risa> este eh, Pero yo no tuve nada que ver con su muerte, ya sabes, a mí siempre me han atacado y todos eh, los chupasangre ahí me han este, querido decir... Y así que fue una de las razones por las que yo desaparecí pues, mi, mi, mi, mi, mi proyección en las redes y sí. grupos, porque y yo no sabía cómo lidiar contra eso. Es lo que te iba a preguntar: es que mucha gente te tiene el estigma de que tú, de, por alguna causa, por la posesión o por lo que fuera, eh, influiste en la muerte de Juan Ramón Sáenz y del, del padre Guaso. hola hola hola hola hola a ver ah, ahí te, ahí te ves ver. bueno bueno ok se cortó la llamada con con Josué eh, pues estábamos haciendo una pregunta porque la gente estaba precisamente en el chat preguntando sobre si tuvo que ver algo con la muerte de, de Juan Ramón él pues nos acaba de decir que no tuvo nada que ver pero quería preguntarle más a profundidad sobre ese caso y no sé se cortó la llamada le volvemos a marcar vamos a volverle a marcar a ver qué qué pasó ¿no? Vamos a ver qué pasó La, la llamada con Josué Saludos Oxlack, desde Ecuador Frontera con Ecuador y Perú Guaquillas, Guaquillas un abrazo Hasta Perú se, se fue, se cayó hasta el Whatsapp ¿eh? Fue algo raro porque se cayó el Whatsapp sí, O sea se cerró Completamente el Whatsapp ¿Por qué se cerraría Whatsapp? Gracias a 1168046666254883352774. Gracias por esos 200 likes. Gracias a Carlos19 también por ese apoyo. 5000 barritas. Gracias, mi hermano, allá en YouNow. Gracias por los likes. Gracias a ocho un abrazo para ella le mandamos un abrazo qué nombre tan bonito te pusiste vamos a ver a Josué Josué Velázquez móvil Ajá, marcarle aquí está Josué, ¿Josué? ahí estamos lo siento, no sé qué pasó no te preocupes, ¿le puedes bajar a la, transmisión para, no la transmisión para que no se encime? no, no no eh, pero no, no, estoy este, ah bueno nada listo, entonces estábamos con esa pregunta, creo que la gente tiene esa duda y sería bueno ahorita que estamos contigo pues que finalmente les dijeras a, a estas personas cuál que, que tú no tuviste nada que ver, pues, con esto que se dice de Juan Ramón. ¿Y de dónde surgió? Eso sí me interesa que me dijeras. Bueno, mira, lo que nadie sabe, bueno, lo he dicho en algunas entrevistas, pero Juan Ramón Sáenz era un practicante de Pado Mayombe. Ok. Juan Ramón Sáenz eh, practicaba mucho el espiritismo y de ahí nosotros teníamos eh, mucho contacto porque compartíamos... Este unos maestros, por así decirlo, ¿no? Y él sabía que era objeto de un ataque espiritual muy fuerte. Este, para él lo mataron otros, no yo. Es decir, su investigación estaba enfocada a entender muchos de estos fenómenos, pero que, a, que además él ya entendía de alguna manera porque él era practicante del paloma y hombre. Entonces, este, a él lo atacaron gente muy cercana a él y tenía ya pleitos, por así decirlo, ya antaños. Ok. Entonces, eh, nosotros habíamos convenido este, reunirnos y, este, esa noche en donde estábamos en el lago, precisamente en el lago, en el lago de los Reyes de Tlahuac, este... Hicimos la entrevista, todo muy bien. Él me, me platicó antes de empezar a, de la, la grabación, me había dicho que él había hecho un registro, es decir, una consulta con uno de sus patas o sea, con esos brujos que él consultaba. Y me decía, estoy listo a hacer un, un, un, una, una curación muy fuerte. Y le, yo le dije, el 24 de junio, voy yo a reunirme con... Viene un maestro, un babalao de, de Brasil, viene, este, así, venían varias, varias personalidades muy famosas, venía, este, venía uno de Nigeria, y le dije iba a ser lo más importante en donde tú te presentes y si vas, si vas a, a, a poder, este, eh, quitar este daño, ¿no? Que, que ya venía arrastrando de tiempo atrás, ¿sí? o ellos sea, hablamos como, no sé, dos años, por así decirlo, atrás que a él se le había mermado. Porque recordemos que la brujería es la descompensación en la energía natural de cada individuo. Y la brujería sí transmite a partir de lo que el, el brujo, el, el hechicero haga, repercute. Y tu cuerpo lo va a reflejar a través de aflicciones físicas. Ok, eso, eso, eso es... Eh, este... Fíjate, yo, yo he leído sí. en investigaciones en medio, gráfico, en, medio gráfico, en donde se de repente esta persona eh, murió y actas, e incluso actas de el dicen, la persona murió por brujería, ¿no? Y cosas así, porque pues antes era prácticamente una ciencia que se seguía, que se estudiaba. Ahora, pues ya no, yo no he ya ningún acta que pueda decir, alguien murió de brujería, muere de derrame cerebral, muere de un paro al miocardio, muere de algún... Este, cualquier cosa. Sí, porque no estuvo es claro la muerte, de José, la muerte de Juan de Ramón, de Juan no, Juan no estuvo Ramón, claro. No Según sí, claro. fue una no fue bacteria en el estómago, bacteria. lo que dijeron, ¿no? Y que lo asesinó en un día, día y medio. Sí. Sí. fíjate que hace cuenta que hoy jueves este, grabamos. ¿Ok? Yo ese mismo día, eso fue en la ciudad de México, estábamos al lado de los Reyes del Plawa, yo me dirijo a acá a mi casa allí en este en Guitarrón, este, y estaba ahí, ¿no? Nos habíamos quedado de ver el, el jueves próximo, pero por ella estaba internado. Entonces, cuando yo me marqué, me dijo uno de sus asistentes, él está en el hospital hoy, o sea, habían pasado ocho días. Este, y el domingo él muere, el 9, el 29 de mayo, el 9. Este. Eh, habían determinado que había sido una bacteria gastrointestinal que no habían podido detener, que había habido una infección. Pero la verdad es que nadie sabe, Ostla, que a Juan Ramón Sanz se le hacían bolas en, la, en el estómago. Es como si una peritonitis se hace cuenta que los intestinos se le se hacían nudos, se, se contraían. En, eh, o sea, sí, literalmente se le hacían nudos. Y eso provocaba, este, pues, pues, obviamente la estrangulación con una hernia, se estrangula el intestino, se necrotiza y, pues, muere. y Entonces, crea una infección en todo tu cuerpo. Pero eso era precisamente la en donde habían representado aquella brujería, ¿no? O sea, era, donde, era la forma en que se manifestaba aquel daño que estaba haciendo, este, de cuál había sido objeto. Sí. Yo en mi última entrevista que hice para la televisión, este, referente a ese caso, lo dije a Juan Ramón Sáenz, lo que había muerto gente muy cercana, y quien lo mandó a matar fue el, el, el después, ahora ya difunto, este, Dios, ni siquiera se ha se, señalado su nombre, el que lo sucedió en la mano peluda, este Rubén. Este, sí, que también acaba de también morir, acaba ¿verdad? De morir, pero... Que también ya murió. Sí, no, lo que pasó, lo que ocurrió fue después de que cuando Montes murió, durante la semana posterior a que grabamos, pues todos los de la producción sufrieron muchos acontecimientos. Es real porque es, es muy fácil que todos digan, ah, es que fue parte del rating. No, fíjate que a mí me habló el productor del domingo de la mañana y me dice, ¿sabes qué? Que él todavía no sabía que Juan Montes se había muerto porque se muere a las 12 del día. Él me marca un temprano y me dice ¿sabes qué? Yo creo que no vamos a pasar esta entrevista, vamos a hacer, vamos a grabar el martes este, eh, una investigación en el desierto de los, en el es de los que ahí donde hay unas eh, monjas carmelitas descansas ¿no? Ah, ok. No, porque él me había dicho que, que, que estaba muy fuerte porque realmente pasaron cosas muy fuertes que no fueron transmitidas en televisión. Sí. Y, y este... Él me dijo... Es decir, nada de eso fue montado, realmente los, los, los acontecimientos fue pues, algo que, que ellos sacaron. Y este el productor eh, ya en la tarde, ya como a las 8, más bien ya en la noche, como a las ocho de la noche, me, me mandó un mensaje y, y, y me dice, ¿sabes qué, Juan Raúl Sánchez? Este, me acaban de informar su, su esposa que murió. Entonces, este. Pues ya tra tra transmitieron el, el programa, esa entrevista que habíamos hecho ya días antes, a manera como de, de renomanza. Pero ahí se sucedieron muchas cosas porque el pastor, el martes siguiente que yo llego a México, muere el pastor Roberto Guaso. Pues Estos fueron ese conjunto de elementos, lo que provocó pues, que la gente empezara a decir que pues, Josué había sido el causante de la muerte de Juan Ramón Sáenz que te voy a decir, en, en, en la propia ya estaba mal, porque lo que nadie sabe es que la propia producción, fíjate, a partir de ahí, no se daba una vista porque las producciones podían pues, que estuviera o un pastor o un sacerdote, pues ahí sin hablar, ¿no? Era como que resguardando, por así decirlo, el ambiente espiritual, porque realmente sí mi figura inspiraba mucho a mí, en cosas así, pero realmente no, o sea, realmente este pues no era así, pero así se, así se manejaba. Y, y, y, y después, al martes siguiente, digo, muere el pastor Roberto Guaso. Y muere, hombre. O sea, eso, ese conjunto de, de circunstancias, Oslac, fue lo que creó pues, esta idea de que, este, de, yo de que murió, no había tenido que ver. ¿De qué murió el pastor Guaso? Igual igual dicen que, que él entra por una aflicción cardíaca, o sea, ya tenía un dolor. Ella ya tenía, se supone, como, o sea, así me dije, este, Ani, eh, como un preinfarto, es decir, eh, eh, cuando las arterias se te contraen sin, sub, sin limitar el flujo de sangre, y si te generan un dolor, pero permiten aún el flujo de sangre, siguen funcionando. Y él ha ido al doctor un mes antes, y el martes él, él muere de un, de un paro, ¿no? O sea, su corazón colapsó. Y pues con eso tuve. Yo en presentaciones posteriores que yo tenía, pues era impresionante que habían grupos de, de la iglesia evangélica, pues ya sabes, con pancartas y con todo eso, diciéndome, hace y aquí no vas a hacer, aquí no vas a presentarte, cosas muy fuertes, o sea muy fuertes, ¿no? A, a mí, o sea, muy, muy, muy, porque, pues, ¿cómo les explicas a ellos? O sea, yo no tuve nada que ver con uno con otro, pero como el, el pastor Roberto guazo fue quien estuvo muy involucrado en mi caso en esos años, pues, era evidente que, este, y después de Juan Ramón, pues, servió el señalado. Claro, tú no, claro, tú, no tú que tú sabías, tú, sabías que no que fuiste... Que, eh, partícipe de estas muertes, ¿no tuviste miedo de que también pudieras morir? Pues no, porque en primera, eh, bueno, en primera yo no tuve nada que ver. O sea, la gente debe entender que dentro del proceso del dogma religioso del culto al demonio, pues no puedes intercambiar en, este, en ese sentido, pues un alma por la otra. O sea, no puedes decir, cuando tú estás pidiendo como un favor, sí puedes someter a alguien a sacrificio, que es muy distinto. Ok. okay? okay. Pero este, decir, oye, me voy a morir yo y pues le entrego a alguien más, no es, no funciona tan así, aunque dentro del culto religioso o sea, sí existe ese precepto. Pero bueno, eso es otro cosa. O sea, por ejemplo, las limpias, ¿no? Cuando se te pasa la gallina, o se te mata el chino, o cualquier. Es un sacrificio en donde aquella energía que quiere tu energía se va apagada a través de la energía que nosotros entregamos a partir de la, a aquel animal que inmolamos, a aquel animal que entregamos. Pero hacemos un, un ritual muy complejo para no hacer como que matamos, sino como que sacrificamos. Okay. Bueno, no, ese sí. es otro tema. El, el, el, el, el punto es que si yo era señalado, pues no, yo, no, no existía una, una energía alrededor mío que no hubiera como que comiéndose la gente. O sea, no existía eso. Yo, claro. como lo dije en algunas entrevistas, lo atribuyo a la, a la mala energía que tenían las personas. Mala energía cor corresponde a las debilidades que ellos tenían. Porque... Más vale creer en algo falso que no creer en nada. Ok, sí, claro, sí, no, se, no una, se agarraron a una fe. Se agarraron a una fe. Ah, es, Claro, porque pues eso, eso funciona, eso funciona. Y como esta gente era pues muy escéptica, muy, este, eh, muy, um, como, eh, muy racia a, a... O sea, es que tú, tú trabajas en la televisión, tú, tú te entenderás para que se lo prendiques en el auditorio que pues hay muchas cosas donde las emociones pues a veces ni siquiera se, se involucran, ¿no? O sea, decir, ay, pues voy a grabar a un X y punto, ¿no? No, no proyectan una, su, su perspectiva sobre esa realidad. Así soy yo con estos, este produc esta producción. Todos escépticos me dicen, no, yo eso te puedo tocar y todo claro, ¿no? O sea, yo <risa> no tengo nada. Pero sí salí a unas personas de una manera y a otras de otra forma por que yo aún tenía el anillo. Y a partir de ahí, pues, nos salieron muchas leyendas. Y sigue, ¿no? Y sigue sigue la gente eh, hablando al respecto. Mira, muchas de mis conferencias me encontrado a personas que dicen, oye, yo te escuché cuando iba a la secundaria o cuando yo era muy niño, ¿no? Y ahora ya estoy grande investigo esto. Y digo, bueno. Y muchos no me creen porque pues, tú sabes que yo... He permanecido oculto muchos años, ¿no? Sí. Precisamente porque es muy difícil estarles explicando a todos, oye, yo no hice nada. Sí, claro, la, <risa> la, la gente cuando la te gente ve, cuando te eh, ve eh, <risa> y sabe que eres tú, le da miedo acercarse, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Sí, es verdad, digo. Yo, eh, yo eh, eh, cuando hago presentaciones, las hago solo. Muchas veces me han invitado otras personalidades, no sé. Este, de, de, de, de, de, de todos los ámbitos, ¿no? Porque están interesados en la investigación y en el entendimiento. Pero hay muchos otros que dicen, este, oye, pero no va a pasar nada, oye, pero no es, oye. Y digo, pues no, no te va a pasar nada si te portas bien. Ok, oye, Josué, sí. eh, sobre este demonio con el que tú pues tuviste esta interacción, ¿cómo se llamaba? El es el, el, el lucifujo rofocante. ¿Eso qué significa? ¿Ese es el nombre del demonio? Sí, fíjate que dentro de esa demonología, tú sabes que estos eh, monjes, eh, cuando crean en Maleos maleficaron eh, dentro de sus... Bueno, porque es que mira, para... Ahora resulta muy fácil agarrar un libro y leer, pero remontémonos a ese siglo sí, ¿no? en donde la información que estas personas iban obteniendo era a través de la experiencia propia, Osla. O sea, es como tú que, dices a ver, dicen que en este lugar existen avistamientos de fenómenos paranormales, pues lo mejor es que yo lo pueda percibir y de esa manera, tenga una mejor óptica sobre el fenómeno, lo pueda tratar de explicar o encajar en tu sistema de creencias. Muchas veces eso no ocurre. La gente dice, es que tienes que ir predispuesto a una investigación. No, no, lo que va a ocurrir, va a ocurrir. Creas o no creas. Son como los milagros. Los milagros se dan, eh, y por dos formas. Una de forma eh, fortuita, es decir, espontánea, ¿no? sin que el individuo lo solicite. Y otra es, el milagro se presenta a partir de la petición del, del orante, o sea, de la persona. Pero esa experiencia está estrictamente limitada a, a, a, la, a la percepción del individuo. O sea, tú pides un, un, un milagro y tal vez Dios o la divinidad te lo va a hacer a ti. Y no para que creas en Dios, no para que salgas y vociferes que Dios sí existe. No, porque Dios es Dios. Dios no requiere del reconocimiento absolutamente nada. Lo mismo ocurre con el demonio. El demonio no requiere reconocimiento de nadie. Es decir, el poder que lo otorga a los practicantes de la brujería o de la hechicería, está limitado a ellos, a que ellos lo ejerzan en relación a sus necesidades. ¿Sí, ¿Sí me sí. explico? Entonces, eh, estos eh, cuando se empieza a estudiar este fenómeno a partir de las experiencias propias, pues ellos entran en un contacto directo, porque el espiritismo se practica desde épocas, remont... o sea, siglos, siglos antes de Cristo, los propios apóstoles en el Antiguo Testamento, que ahora les le dicen profetas, pero para mí eran espiritistas, o sea, hablar con una, una divinidad, una entidad que no veían, ¿no? o sea, nada más porque uno es pobre, le dicen, ah, es que eres espiritista, hablas con espíritus, ah, si eres pobre, le, les llaman profetas, los mormones tienen profeta, la luz del mundo tiene profeta, los evangélicos tienen profetas, o sea, su líder apostólico, lo no, son profetas, porque creen que tienen una comunicación directa con alguna divinidad. En algunos casos es real, en otras cosas no es real, como todo, ya sabes. Pero entonces ellos empezaron a segmentar a manera de facilitar el estudio tan complejo, ¿no? de, de, de estas... Eh, divinidades de estas espiritualidades, este, con nombres, aunque el demonio es uno, el demonio tiene un origen angelical, ¿no? El demonio era un ángel. Sí. Es un ángel. Pero a su vez, como dice el Antiguo Testamento, él, él fue arrojado, este, con tres cuartas partes de la población del reino celestial. Y cada uno obtuvo una uh, obligación o tarea para hacer en lo que llamamos esta tierra, que es el sistema de cosas. A partir de allí hubieron, pues desde capellanes capitanes, este comandantes, coroneles, dentro de estas cuestas espirituales. Hey, José, ¿El, el, ¿El diablo es como el gobernador, de la el gobernador de la tierra? Claro, él es el dueño del mundo. Entonces, ¿las, Entonces iglesias ¿las iglesias son lugares santos, son lugares ¿santos sí, o no? sí o no? No. No, porque recorremos lo que dice este, la palabra de Dios, ¿no? Levítico, ay, se me fue, dice, esta es una casa de oración, pero se, se fungieron esos, esos elementos arquitectónicos, o sea, esas construcciones para permitir la reunión de los pueblos, pero Dios dice, yo estaré ahí donde hayan dos o tres, o sea, puede ser en tu casa con tu esposa, tus hijos, que hacen una, una aclamación a Dios, y él se va a presentar, va a manifestar su poder. Pero las iglesias, bueno, obedecerá, obedece pues, como un, una cuestión pues administrativa ya del hombre, por eso yo, he visto, yo mismo he visto demonios dentro de la iglesia, claro. Ok, ¿tú cómo yo puedes ver los practicar demonios? brujería a propios sacerdotes, es más, dentro del dogma católico romano, el proceso de la transmutación, osla, sí. de lo que es la hostia, la transmutación a la carne y a la sangre de Cristo, es real. ¿Eh? Y eso, como Sí, como Dicen, ah, es que esto lo hacemos los católicos o los religiosos, es bueno, pero si yo lo hago en, en mi pueblito, ah es brujería. Pero no obedecen a una transmutación. El brujo, el hechicero, lo que tiene es la capacidad de transmutar, es decir, de transformar la energía que tiene un elemento animado, puede ser una planta, un animal, transmutar, es decir, transferir esas energías a algo, como en este caso puede ser un fetiche, un fetiche, por ejemplo, un muñequito ya sabes como los tipos vudú, sí. tú sabes que en México agarran los muñequitos y los bautizan, ¿no? Porque dentro de las mujeres se siguen muchos este, eh, rituales católicos, ¿no? Y se persigna el, el, el fetiche, se bautiza en nombre de Dios, Padre, Dios, y Espíritu Santo. Yo te conjuro en el nombre del Señor, como florito de tal. Entonces tú vas a hacer el espíritu, el cuerpo, el alma, los cinco sentidos, cada pelo, cada hueso, de fundamento de tal, y se le empieza a trabajar como si fuera la persona misma. Por eso es que la brujería funciona. Ahora, el sacerdote lo que hace es presenta la hostia, que es, pues ya sabes, una masa, una, una, una harina, una oblea, pero a través de la liturgia, es decir, del rito, es más, si tú te remites a la liturgia romana, vas a decir, que hay que dice ahí, Rito de la comunión. Sí. ¿No? Ritos comunes. Porque es un rito, realmente es un proceso litúrgico. Es, es decir, eh, son pasos a seguir para que. Es una fórmula que se sigue. Lo mismo lo hacen los brujos, lo mismo lo hacen ellos. Y, y dentro, digo, la Iglesia Católica, que encierra muchos secretos, por supuesto, hay, hay este. Como cualquier otro sacerdote, ellos están educados dentro de un dogma religioso en la creencia de Cristo. Yo también creo en Cristo, Osla. Sí. Y, por ejemplo, otros grupos disidentes, por así decirlo, como son pues, la hechicería, la brujería, el Palo palomayombe, el candomblé, la quimbisa, el elifá, santería, ocha, todas esas también tienen a su vez sus rituales que conllevan al mismo punto, es decir, generar una comunicación directa con alguna divinidad y eso es real. Ok, mira Josué, aprovechando que te tengo aquí, que sabes sobre muchas de estas cosas, yo tengo un objeto, que no sé si viste un video cuando subí, sobre que este objeto lo adquirí y de pronto creo que me puede hacer... Mal, porque descubrí que era un objeto de alguna algún tipo como santería. ¿Me estás viendo en pantalla? ¿Te lo podría mostrar? No, no, no puedo porque, es, este, nada más, esto, no, o sea, no estoy frente a mi computadora. Ah, no estás computadora. Algún... Pero, este, bueno, a ver, platícame cómo es. Es un muñeco, eh, tiene rasgos africanos, de dos cabezas y tiene una lanza en la mano. Y tiene collarcitos cu en la mano y en el, en el cuello. Ah, bueno, recordemos, mira, la brujería va a funcionar, Oslac, creas o no creas. Okay. Entonces, mucha gente dice, a mí hágame brujería y aquí está mi nombre y mi cabello y todo. Eso no importa. Quien tiene que creer es quien lo practica, no quien lo recibe. Ok. Pero... Sí debe existir una razón fundamentada dentro del dogma, porque yo conozco a profundidad estas religiones, ¿no? Este, eh, eh, para que funcione. Lo que sí te puedo decir con toda certeza es que cualquier elemento que haya constituido o formado parte en un ritual, en un rezo, en un ojo, o sea, en alguna, en algunas, en algún ceremonial, va a contener una energía que sí puede ser nociva para ciertas personas. Es como, es como una jeringa en un hospital. O sea, la jeringa tal vez este, inyectó a alguien que tiene hepatitis, la jeringa funcionó para algo, pero con eso contiene aquel virus, ¿no? Ok. Que cualquiera que se vuelva a picar lo contraerá. Así funcionan todos los hinches, fetiches, de ocho de la brujería. ¿Qué me recomiendas hacer con, este? hacer con este? Bueno, lo conveniente es este enterrarlo en una maceta porque ahí se va a transmutar su energía. No hay que quemarlo, hay que enterrarlo en una maceta y aquello lo transmutará. ¿Transmuta en qué? Recordemos que recordemos además que el individuo, o sea nosotros, hacemos una conexión con aquellos elementos de la magia y en donde sino como que nos podemos enganchar, ¿no? Mira, dentro de la Borgé es, es extremadamente vasto, es increíblemente vasto. Claro. Aquí uno aprende a hacer desde medicinas, ¿no? es por ejemplo, hablemos de las medicinas de, de Ifá. Ifá es una religión muy antigua de África, precedida por los babalaos ellos a través de tantos siglos de la práctica y el error han configurado muchas medicinas hay medicinas para el amor, para la atracción, para el poder para la palabra, para, el, para mil cosas la brujería mexicana tiene igual mil, mil, mil cosas y te platico esto porque porque mira, viene, viene al recuento hay, medici, hay, hay medicinas por ejemplo que son contra los, los enemigos Imaginemos que tú no tienes enemigos, pero tú dices, ay, me la voy a poner, o contra los accidentes letales. Tú dices, mira, yo tengo un chofer, yo, yo, yo, yo estoy bien seguro, pero sin embargo te la pones Esa medicina por sí sola contiene una energía que requiere su, su, su activación. Si alguien obtiene un elemento mágico que no necesita, aquel elemento mágico va a propiciar que las circunstancias se den, para que esta energía surja. Si tú te pones, por ejemplo, una medicina contra ataques de arma de fuego, y no lo necesitas porque tú pues, no eres policía, no eres guerrillero, no eres narco, no eres asaltante, entonces si tú estás muy alejado de esas circunstancias, es muy, es muy poco probable que te encuentres en un medio de una balacera, pero sin embargo te la pusiste, esa medicina, la propia medicina provoca o, o sea, va a buscar probar su eficacia y te va a, a generar las circunstancias para que se muestre. Okay. Así es la magia. A veces uno por curiosidad va y dice, oye, pues es que este amuleto es para esto. Me lo voy a poner porque tengo muchos enemigos, por ejemplo. Aunque tú no tengas, esa, esa energía provocará que tu entorno entonces se empiece a llenar de enemistades, de energía, de, sí, de enemigos, para que la medicina pruebe su fuerza. Por eso está bien, por eso es que, te permito esto que dicen, es que leí la Ouija, perdón, abrí la Ouija o leí algún libro de brujería y me empezaron a pasar cosas. No es que tú te hayas programado, es que tú estás activando muchas de las energías que ahí se contienen. Muy bien, Josué. Muy bien, me José. preguntan la gente, ¿tú, pregunta eres brujo? ¿tú eres brujo? Bueno, yo soy un sacerdote practicante, claro, de la eh, de la mujería profunda y he dedicado pues toda mi vida a, al estudio, al entendimiento de estas prácticas. Claro, he escrito muchos libros, pueden encontrar ahí, pongan libros de Josué Velázquez, se les van a salir todos los libros que he escrito al respecto. Este, pero yo no tengo ni consultorio, no tengo páginas. Fíjate que recientemente abrí una página que habla sobre las hierbas, porque para mí es muy importante rescatar ese conocimiento sobre las hierbas, sobre la medicina naturista, la, la botánica, la farmacopea, y ahí siempre sí hay de las cosas que pues, son benéficas para ti, ¿no? O sea, para, la, para el individuo. ¿no? No, no no, les hablo ahorita de, pues, de lo que es hechicería, de hacer amarres, de hacer dominios, de hacer cosas así, porque pues son muy complejas y todas traen consecuencias, pero si sí soy un practicante, pues muy fuerte de estas cosas. Oye Josué, <risa> ya para, para las <risa> últimas preguntas, hay, hay gente ahorita que se está dedicando a hacer exploraciones paranormales, les llaman así, y se van y se meten a los panteones, eh, ¿eso les trae consecuencias malas o no hay consecuencias? Y otra es que a veces sacan los, los trabajos de brujería que están en el panteón, y los abren, o les hacen algún tipo, los, los queman, eh, ¿eso está bien, está mal? Te lo responderé así, todo contacto, es, es como por ejemplo, tú vas a un hospital, y, y los propios hospitales, es más hasta en las barberías, en las estéticas, hay unos contenedores que dicen, este que, ¿cómo dicen? Dicen, eh, eh, cosas eh, infecto infecto infecciosas, ¿no? Ajá. Porque la navaja con la que te rasuraron a ti, no saben que si al individuo que lo rasuraron tenía hepatitis a, B, si tenía cualquier otra enfermedad infectocontagiosa, entonces tiene que estar este, colocada en un recipiente. Es decir, si tú abres ese recipiente, te expones forzosamente, forzosamente a contraer eso. Okay. Lo mismo, si uno va en patio y de repente ve el frasco y uno lo trata de abrir, existe ahí una energía contenida. Mejor, mira, para que me entiendan: cuando un brujo hace una brujería, proyecta la energía que, que ahí programó a través de rezos, del rito, del, del, del ritual que realizó, hacia una persona en específico. Imaginemos que aquella persona está protegida, tiene resguardos Samuel Mirko, cualquier cosa que impidió que esa energía se introdujera en su, en su espectro. Esa energía no creas que se disipa, regresa a su origen y ahí se contiene. Pero es como un perro rabioso, la mujer es como un perro rabioso que está buscando a ver a quién morder Si ¿Sí me explico, después de que buscó a su víctima y no logró hacer nada, se se regresa al, al origen y, y, y ahí está contenida. Al momento que alguien va y destapa el frasco o, o abre la muñeca, aquella energía uf, sale. Y yo te puedo asegurar que cual, si, si lo que abrieron fue brujería real, forzosamente tuvieron consecuencias. O sea, que te platiquen. Oye, cómo te fue después de eso? ¿Dormiste bien? ¿Escuchaste ruidos? ¿O cómo cambió tu suerte? ¿Tu salud? ¿Cómo te viste saltado? Porque es forzosamente que va. Por eso me digo no debes de hacer, no, no, no debes de interactuar con esa energía, porque pues es mala y entonces dentro de esas exploraciones es muy distinto, por ejemplo, no sé que vayas a la casa de Mijangos, que vayas a la casa de y que vayas a la casa de los narcos satánicos que vayas a cualquier elemento pero en alguna otra plática te voy a comentar espero la podamos tener en el futuro claro. sobre cómo cómo cómo eh, ¿no sé lo único de provocar? ¿cómo sería? ¿cómo? Eh, atraer crear la manifestación paranormal ah bueno, esa, la, bueno, esa es mi la última la pregunta última. ¿hay un método que sepas para poder ver fantasmas? claro para que se manifiesten verlos así en el cuerpo de óptica depende mucho del individuo pero sí podemos generar su manifestación, es decir, que se manifieste. Imagínate muchos de los programas que, que hacemos de, para la televisión en donde de repente pues, no pasa nada porque a lo el lugar realmente no tiene nada, ¿no? Sí. Pero hay lugares en donde sí existe ¿no? la, la actividad, o sea, sí existen los seres espirituales que, que cohabitan en ese ambiente y lo que tenemos que hacer es provocar su proyección. Y sí existen rezos, desde rezos muy sencillos, hasta ya rituales un poco más complejos para que la manifestación sea fuerte, sin temor a que nos pase nada. Este, ya en otro momento vamos a andar y, claro, vamos a hacer alguna, este, un experimento. Eh, eh, porque es lo que me gusta, ¿no? Si la estoy hablando de esto, vamos a, a practicarlo, a ver qué aprendimos hoy. Si la y ¿cómo proyectar? Fíjate que me gustan mucho Osmar. ¿no? La, la, la, la, la el registro ¿no? del fenómeno paranormal a través de la comunicación instrumental okay. a través de, de, de, de los récords porque ahí puedes platicar con, con el espíritu realmente ¿no? fíjate lo que yo hago yo me voy, nunca ¿no es que las casas abandonadas cosas así este, has visto de repente que vas a los campos en las carreteras y ves 10, 15, 20 cruces, un montón de capillitas, sí. o, o ves un árbol porque ahí hay tantos accidentes, ¿no? sí. Sí. Entonces, uh -huh. ahí habitan muchos espíritus. Entonces, uno va ahí, les prende la velita, les echa este tantito este, eh, o tantita ginebra, les, les, les, les saluda, les habla, y uno pide su manifestación, y uno pone el grabadora. Entonces, es la misma, la, la, el, sí, la misma técnica de la eh, comunicación transinstrumental, eh, uno cuestiona o pregunta, lanza la primera pregunta, deja un espacio para que se registre la respuesta, continúa con la segunda pregunta, muy concreta, ¿no? y con la tercera, solamente pues, ya en el análisis vemos si hubo o no respuestas es para, ¿no? para crear la psicofonía. Y, y de ahí se registra la psicofonía. Fíjate que esa palabra está mal empleada a mi punto de vista, porque psychos, o sea, mente, fonos, sonido, dice, fíjate, a ver, analiza esto, Dice la ciencia, es un sonido creado por tu mente. Pero sin Exacto. embargo, la ciencia no reconoce la telepatía como realidad. Claro. O sea, Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿soy capaz de provocar cosas con mi mente o no? También le llamaron ¿También para parafonía Sí, pero eso es para parafraseando la, la, la cuestión de que hay una energía no conocida. O sea... La ciencia a veces es más rebuscada o sea, en tratar de explicar un fenómeno que lo que realmente es su, su explicación. Es decir, no, lo que ocurre es que el espíritu está en un plano distinto, ¿no? El espíritu está en un plano de energía distinto. Imaginemos, una, está en, en una ecuación, una ecualización distinta en el ambiente. Es como las ondas de radio. O sea, en el 100.1 hay una, una, una estación de radio que está transmitiendo a esa frecuencia. Entonces, tú tienes que sintonizar en esa frecuencia para captar ese, esa, esa onda. ¿Me comprenden? Sí. Entonces, así sucede. El grupo se sintoniza y nosotros, y sin ser brujos, así, no, porque te, no tienes que ser grupo, te sintonizas en, es, en esa onda para poder entablar comunicación. No, porque ocurre. Y existen muchas técnicas, o sea, la, la, la, la mesa parlante, tú sabes que la mesa parlante es una técnica europea, muy, es antiquísima, porque ahí a través de sonidos. O sea, la persona lanzaba una pregunta y lo que buscaba es que el espíritu, a través del sonido que hacía con golpeando la mesa, por eso llamaba la mesa habla, o sea, eso es lo que significa mesa parlante. Sí. Este, pues, oye, ¿estás aquí? Y golpeaba, sí. Oye, este, ¿eres mujer? Sí, no. ¿Sí me explico? Así, así la mesa hablaba a través de esos sonidos. Claro. Pero hay muchas técnicas. Bueno, no ocurre, con los cuyos sí. fenómenos, yo creo que muchos de tus radioescuchas te han dicho, oye, es que no sé, mi mamá o mi tía, muy enfermas, decían que venía, vio a su mamá o vio a su papá, que venían a verlo, o que decían, quítame ese perro que está ahí en el... el, el ¿no? Y la gente dice, pues que está alucinando, ya está en sus últimos momentos. Sí. Pero realmente es que el enfermo descendió tanto de energía que se ecualizó a, un, a la energía nivel en que están esos espíritus. Por eso es que él sí los ve, nosotros no, pero ellos sí. Y igual, y recordemos a María Sabina con la ingesta de los niños santos, elevaba tanto su nivel de energía que pues no veía muertos, veía espiritualidades. Sí. Porque vibraba en una frecuencia a la que están esas entidades. Eso sucede. De eso, de eso se tendría que tratar la investigación del fenómeno paranormal. Exacto. De entender cómo es posible que en otro plano puedan comunicarse con este plano. Y esas son las técnicas. Oye, Josué, y las otras. Yo quiero investigar oye, yo... sobre precisamente todo este tipo de temas, de la forma en la que tú me la estás narrando. Eh, iniciaré en enero. ¿Crees que puedas apoyarme precisamente para hacer.? un documental sobre esto, a ver si podemos captar algunas ecofonías a ver si podemos hacer esto de la mesa parlante, o provocar claro. algún tipo de espíritu. Claro, va a ser muy interesante, este, como, como comprobar que estas teorías que desde ese siglo se, se han manifestado, se sigan dando. Muy bien. Y pues bueno, ya no quiero robarles más tiempo, ya, nada, con mucho gusto conversar por fin eh, con tu auditorio, y pues este, eso ya sus órdenes. Gracias, José, por, por llamarnos, gracias por eh, querer entrar y platicarnos un rato, a ver si podemos tener otra plática más adelante, en los próximos días, y, y si no, en enero, en febrero, a ver si podemos grabar eso. ¿Tú estás en Acapulco o en Ciudad de México? No, yo vivo en Cuernavaca, aquí en el conjunto este, pero yo viajo a México, a, a, a, este, a donde se me requiera. Ah, muy bien, mi hermano José pues ahí estamos, entonces por último mi hermano, por último, por último algo que la gente está pidiendo y es que si te puedes reír no <risas> a veces espontáneo es mi risa espontánea o ¿Qué? sea, no crean que la <risas> la cinco, pero vamos a conversar de cosas muy interesantes de verdad que, que todo, toda la gente, porque sé que te sigue gente muy joven sí que a veces yo creo que cuando lee el caso de Josué puede ver como algo muy remoto porque yo, yo en mis tiempos cuando yo investigaba todos estos temas yo, yo quería conocer a uno de los autores de esos libros y dice, ¿por qué no puedo estar junto a esa persona y preguntarle cómo se hace esto? ¿no? Sí y ahora en la perspectiva digo, bueno si a ustedes les interesa investigar el mundo del fenómeno paranormal este, pues es buen momento Así que les mando un abrazo, mis mejores deseos, que este año que comienza sea de, de, de, de muy buena eh, vibración, eh, que todo lo bueno se manifieste en sus vidas, Osla, que el éxito, la salud, el amor, ¿no? el dinero, todo aquello que les permita realizarse en esta vida se les presente, que la fortuna encuentre en su casa hogar y eche raíz. Muchas gracias, Osla, y hasta siempre. Gracias, José. Estamos gracias, en contacto. Saludos. Nah. Pues ahí tenemos a Josué velázquez que nos ha sorprendido esta noche con esta llamada telefónica inesperada. No pensé que, que hoy íbamos a tener pues, a Josué en nuestro programa. Y pues ya lo escucharon, varias de las preguntas que le hicieron fueron respondidas. Me gustaría tener con él otra conversación, en otra en otra oportunidad, aquí en Moco, tal vez si estuviera Melissa, igual. Y pues creo que ahorita que estoy con el plan de hacer una investigación científica de los fenómenos paranormales, eh, se me están dando las cosas. Creo que el que Josué haya entrado es, un, uno, es algo de eso de que llamas, de que llamas a las personas indicadas para realizar lo que quieres. Y entonces se está armando eh, el conocer o el recordar con qué personas puedo realizar estos experimentos y el tratar, eh, en este caso no como Carlos Trejo de, de congelar un fantasma, pero sí de mostrarles uno de verdad, de mostrarles un verdadero fenómeno paranormal eh, y que todo esté grabado, que todo esté eh, pues científicamente comprobado para que ustedes al menos ya les tenga una, una evidencia de algo que sí sucedió, de algo, un fenómeno paranormal o un fenómeno desconocido que haya ocurrido. Entonces, por medio de Josué y de personas como, como Erika que nos había acompañado, de que tiene esa sensibilidad, de que ven espíritus y demás, con varias de estas personas voy a tener que hablar, con personas que están en religiones y demás, esa es mi, mi meta para este año 2022 de realizar. Espero me apoyen. Todo esto se los voy a estar mostrando. Eh, ya saben que si armo mi. mi. el de. el OnlyFans, pues ya tendrán ahí el contenido. el contenido solo para OnlyFans. Pero mientras tanto, a la match Blog 20. La la match Blog. Ma, me, los ma, <risas> ya me pasó algo a la Max blog nos mandó 20 dólares, le mando un fuerte abrazo gracias mi hermano durante toda la transmisión quería agradecerte espero que sigas en la transmisión te agradezco inmensamente Dice sigue con el buen trabajo que haces al desmentir videos falsos, saludos gracias a ti mi hermano por apoyarme son pocos los que eh, apoyan con los superchats pero muchas gracias. Ojalá poco a poco apoyen los demás con compartidas, con gente que les guste estos temas y que vengan a, al chat, que se unan a la familia Oxlack, que también comenten, que también opinen y poco a poco vayamos creciendo. Entre más crezcamos, a más, a más personas vamos a llegar, más personas interesantes y a más personas que podemos eh, unirnos a ellos para poder hacer esto que es poder captar un fenómeno paranormal que sea real algún algo tipo de experimento y que todo sea comprobado científicamente objetivo y no nada no más de esas falsedades no yo sé que los fenómenos paranormales existen que los fantasmas están ahí quiero poderlos traer hasta ustedes aunque no sean tan eh, increíbles como los ven en los en las transmisiones de terror pero que sí sea algo verídico, por fin algo que sí sea real. Eso es lo que es mi meta, mi meta para el 2022, así que apoyándome con sus likes, con las compartidas, con los comentarios, con las llamadas, con los mensajitos, con las fotos, con los videos, con todo eso, me están ayudando a que pronto cumplamos ese objetivo y que se reconozca que el fenómeno está ahí y quizá de ahí puedan surgir ya nuevos, nuevas personas o nosotros... Podamos llegar a más personas que nos hagan hacer estos experimentos y poder comprobar aún más que hay una dimensión, una vibración diferente, donde hay, existen seres eh, eh, espirituales y demás. Sé que están ahí, solamente hay que traerlos a esta realidad, hay que demostrarlos y eso es un trabajo científico que creo que puedo lograr si es que ustedes me ayudan. Gracias a todos. Oxlack investigador, podría contar mi historia para terminar el video, dice Grace River. A ver, cuéntamela, escríbemela ahí, la cuento. Gracias a Jesús de Nazaret, a Mike R, a Brujita, a Zúñiga, Patti, a Pati, a Danix, a 911 que nos ha mandado muchos likes esta noche, 3660, Arlute, te mando. Un abrazote, ¿por qué te pusiste ese nombre tan largo? Y gracias a 78, Carlos, 19, por mil likes. Tenemos 13,291 likes en este momento en YouNow. Gracias, es Arlú Oxlack. Like. ¿Qué onda, Arlú? ¿Por qué te pusiste ese numerote? Me gustaría unirme a tu equipo, quiero aprender. Saludos desde Tepito, amigo. Francisco, Francis, gracias, mi hermano. Pues ahora sí que, eh, que equipo y aprender estoy en eso mismo yo voy a primero aprender de estas personas voy a, a unirme con personas que, que sepan de ciencia y personas que sepan de este mundo espiritual de lo paranormal y juntos poder hacer experimentos o, a, o, o hacer algo que nos demuestre que los fenómenos paranormales están ahí que existen por muy mínimo que sea el resultado Será interesante todo lo que se va a realizar y todo eso se los voy a mostrar. Así que espero me apoyen porque creo que es una muy buena idea y no hay nadie que lo quiera intentar. Todos están buscando hacerse o ricos o hacerse famosos y yo desde siempre he buscado simplemente conocer, saber la verdad de todo eso, saber la verdad. Creo que sí podemos juntos. Gracias a toda la familia Oxlack en Facebook, en YouTube, en YouNow, en Instagram que se, se fue la transmisión y en TikTok que poco a poco se empiezan a unir. Tal vez si haces un aparato que se parece al espectro de luz. Moisés Gómez, sí, o sea, el, el aparato ya lo he pensado. Ya, está, ya tengo mis escritos, ya sé más o menos qué debo de hacer eh, para poder capturar un fantasma en imagen, en audio o en algún otro tipo que... De, de propiedad que se pueda, pero sí quiero mostrar un fenómeno real. Poner una cámara de seguridad donde de verdad existan los fenómenos paranormales, poner una cámara de seguridad aquí donde ocurren las cosas. No quiero engañar a nadie porque me estaría engañando a mí. Lo que quiero es de verdad. Sé que existen, sé que me han pasado, sé que a ustedes les ha pasado. Hay que demostrarlo de alguna forma, por muy mínima que esta sea, sé que se puede. Sé que se puede, porque todo en esta vida se puede si lo queremos. Eh, eh, tú eres pura humildad, dice Pepsi Sagrada. No, no te creas, no te creas que pura humildad. ¿No ves cómo le contesté al de hace rato? <risa> Cuenta con todos los que somos parte de la familia Oxla. Gracias, Anaita Nava. Un abrazo. Anaita Nava. Anaí, Ani. Anita Nava. Anita Nava. Un abrazo. A Cristi Mejía. Ox, ese, ese hombre. Hizo streamer cuando Sainz se comunicó con él. Sí, Cristi Mejía es Josué de la mano peluda con... con, eh, con ¿Qué? <risa> ya me, ya me cuatrapié la idea. Es que estaba leyendo este de Proyecto Elmo Madafaka. Hace unas semanas tomé una fotografía de una araña en un bosque y apareció un rostro humanoide. ¿Puedo mandarte la foto de alguna forma para que me ayudes a averiguar qué se debió? Dice Proyecto Elmo Madafaka. Mándamela, mándamela gracias, sí, junto a Juan Ramón Sáenz, es Josué, el de la mano peluda, con el tema de Juan Ramón Sáenz, exactamente, ¿qué es la verdad? ¿la existe? dice, exactamente, ¿qué es la verdad? ¿la encuentra? exactamente, ¿qué es la verdad? ¿la existe o la que se encuentra? Eh, la verdad es una la verdad es una y cada parte en la búsqueda de la verdad, forma precisamente un fragmento de esa verdad es decir to, todos los ejercicios todos los experimentos todo lo que se haga a favor de encontrar la verdad quizá no la encuentres al 100% pero si sí construyes una parte de ella y esa es a la que llamamos verdad cuando no se construye nada cuando no se hace experimento cuando no se busca la verdad solamente se crean chismes se crean mentiras y se crean cosas como las que vemos a diario en internet. En este caso, pues sí quiero dejarle algo a, a la humanidad. Quiero dejarle algo a la humanidad. Eh, creo que eso, eso sería buenísimo. No solamente, porque si soy explorador paranormal, pues yo creo que en unos 10 años se acaba la, se acaba la fama. Para aquellos, para aquellos exploradores paranormales, quiero decirles que yo llevo 14 años. Entonces a mí ya se me acabó la fama hace 10 años, a los 10 años se me acabó la fama. Eh, disfrútenla, disfrútenla, gócenla, porque les digo, todo se acaba. Entonces esa fama ya la disfruté, ya la gocé, ahora quiero dejarle algo al mundo, a la sociedad, a aquellos que les gustan estos temas, algo por muy poquito que se pueda, pero quiero dejarlo, esperemos encontrar buenos resultados ...en nuestra nueva aventura... ...que empezará en el 2022... ...Oxlack, saludos desde México... ...te sigo desde hace unos años... ...Darky Ellis, un abrazote de Darky... ...¿cómo estás? Gracias por escribir... ...María Orduña, si ¿sí Oxlack tienes razón... ...la verdad es un concepto creado por los humanos... ...dice Da Higgins 915... ...Andy Vines... ...Brujita, buenas noches, que duermas bien... Eh, ...Azúñiga Pati... ...pues bueno gente, vámonos... ...vamos a descansar... ...estuvo muy bueno esta transmisión... ...les agradezco mucho... Melisa, la mejor mañana, la mejor mañana ya viene con nosotros, quién sabe si, si se aparezca, pero si no yo estaré aquí con ustedes. Mañana es viernes, ¿no? Yo no salgo a ningún lado, no salgo a bailar, ni a tomar, ni a ningún lado, entonces vamos a echar chisme mañana aquí en la noche. Los quiero mucho, descansen, buenas noches, mi nombre es Oxla Castro, los veo mañana en un nuevo video en mi canal de YouTube en los reels, en los tiktoks, en las publicaciones en facebook, en twitter, en todos lados, los quiero, descansen, hasta mañana tiktok, you facebook y youtube, bye saludos, tecno -Gadget. saludos Tecnogadget. gracias arles, gracias chicos